Pues muy buenas, Rubianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un domingo más para hablar de todo lo que ocurre en la XR. Esta semana que ha estado débil esta semana O sea, ha estado, ha estado, menos, ha estado algo más tranquila, menos malo. A ver, tenemos nuestras cositas Y si nos ponemos nos tiramos hasta mañana hablando Pero no, no. o sea, ha estado la, la cosa tranquila Estaba pensando, porque estaba mirando ahí en, en eh, foros y, y sobre todo preguntas que nos hacéis en el foro, comentarios ¿no? Y he visto a alguien que se acercaba al foro y decía ¿A qué juegos puedo jugar con la PSVR 2 que va a ser mi primer visor? Y yo me quedaba ahí y he dicho ¡Qué ¡Qué, qué, qué suerte! se ha quitado 10 años, se ha quitado los 10 años de mochila que llevamos detrás. O sea, se ha quitado todo eso, de repente vas a llegar al, al, al, al futuro, ¿no? Vas a llegar, te la vas a poner, todo va a funcionar, no vas a tener el screen door, los mandos funcionan, 360, es verdad que vas a tener cable, pero pero vas a tener el eye tracking. Y todo, o sea, no, no sé. Que, no, si, si os, estoy una leyendo una ahora frente, sobre, como... sobre memorias. Eh, si os pudieran dar un golpe en la cabeza, Julio, si te pudieran dar así, pong y borrarte los últimos nueve <risa> años firmaba, ¿eh? de tecnología, <risa> lo firmabas, sí, sí, yo también pues lo, yo... lo firmaba O sea, yo quiero no querer otro casco, o sea, que me lo ponga y digo, oh, esto se ve bien y, y ya está. Y no saber claro, que Ni DK1, ni DK2, <risa> ni, ni Firmware, ni Pimax, ni nada, de nada, ¿no? Eh, tú, Ramón, <risa> ahí, ahí. ¿a ti también o no? Claro, joder. Si es que no solo, no solo en hardware, también en, en, en los desarrolladores, como han aprendido a que la VR, pues hay que hacer ciertas cosas. Que sí, había una, una regla al principio, pero joder, acordaros la época del teletransporte, de los juegos toleadas, estáticos, parados ahí. Ahora ya hay atrevimiento, ¿no? A hacer cosas, ¿no? No, no Bien, hay parado sí. ahí, como siempre. Antes de eso hubo mucho atrevimiento, muchos experimentos, <risa> cuando el DECA 1 y el DECA <risa> 2, sí. y yo experimenté todas las, las, las, las posibles formas de mareo que puedan existir en la VR, se me entrenaron los músculos oculares como para poder levantar pesos con los ojos. O sea, en verdad nos ha hecho fuerte también ese pasado. Yo creo que, ahora que lo pienso, no sé si me desharía de él. Que no, que no. No Pero quiero ahora... perder la habilidad de levantar. ¿Cómo, cómo, hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido que nuestro primer visor fuera el PSVR2 o que fueran las, las Pico, yo que sé, o las Quest 2, ¿sabes? Eh, no estaríamos... No, no habría esa retranca aquí en... en... Robianos, no tendríais esa... El ojalá me equivoque, ¿no? Seríamos, seríamos <risa> gente inocente. No nos lo habrían jugado tantas y tantas veces. Bueno, pues eso, que, que estuve a punto de entrar y ponérselo y decirle, Joy, ¡qué suerte tiene! Pero digo, no, porque entonces ¿qué das a, a vuelo cebolleta? he dado las cosas! No le quitemos la ilusión. Que se pongan las gafas y sobre todo que las use, si es que es eso, que las use. Bueno, para usarlas eh, tiene que haber contenido, para usarlas tiene que haber cosas, y eso es lo que vamos a hablar en este, este programa de hoy, de todos los posibles usos que han salido eh, y de los que nos... nos yo qué sé invitan, ¿no? En el futuro. Ya sabéis que aquí siempre es eh, lo importante, no es hoy, es lo que va a venir mañana. Pues bueno, eh, todo eso está ahí rumiándose Vamos a hablar hoy de, de, de esas cosas después de las tres horazas que nos metimos en la hora virtual pasada. <risa> Porque claro, Ramón no vino y no había nada que nos, hitara, nos nos atara en corto. Así que fue, fue un momento ahí frillas, perdonarnos, a aquellos a que no les interesó demasiado el tema, pero yo es que, a, es que pensaba que solo que solo, solo ibais a hacer los titulares y ya ibas a poneros con, el, con la entrevista pero no, os metiste a hacer las noticias también y digo, pues nada pues eh, lo que tiene ir sin bajista no, bueno. <risa> es, es, es verdad, es verdad, frillas bueno, hoy está todo mucho más comedido así que vamos a empezar por los titulares y hasta donde llegue, hasta donde llegue la noche vamos para allá venga pues, pues ya sabéis, en azul lo que comentaremos después más en detalle y es los mandos MetaQuest Touch Pro ya a la venta de manera independiente. Meta vuelve a vender en Alemania sus visores Quest, en este caso Quest 2 y Quest Pro, y en la noticia, bueno, el motivo está claro que era por las cuentas de Facebook, acordaros que era obligatorio, lo pusieron obligatorio, y uh -huh. luego sacaron las cuentas Meta, y como ellos dicen en la noticia, con nuestra estructura de cuentas Meta puedes utilizar Quest 2 y Quest Pro sin una cuenta de Facebook esto significa que tienen más flexibilidad y control sobre cómo usar la red virtual y si quieres o no que Facebook o Instagram formen parte de, de la experiencia. Pues ya ahora se solucionó el tema con el cambio de las cuentas de Meta y se vende allí que seguramente mucha gente que estuviera en Alemania pues la habrá podido importar. Eso no, de se que se ha solucionado, eh, espérate, tú. Bueno, poquito. bueno mira, esto, esto es lo que dijo Alemania en su momento. Dice, estamos implantando una especie de desagregación, esto es súper raro, interna de los datos de Facebook de cara al futuro. Dice, en el futuro, Facebook ya no podrá obligar a sus usuarios a aceptar el fact, de facto la recopilación y asignación ilimitada de datos ajenos a Facebook. O sea, Alemania lo que tenía mucho miedo era que se hicieran ellos ricos con nuestros datos cosa bastante loable, y entonces crea regulación, esa palabra que gusta muy poco en el capitalismo, regulas, no, libertad libertad, bueno ya, bueno regulación, de todos los países de Europa el único que dijo, esto va en serio fue Alemania, y Meta dijo, pues si vas en serio yo no lo vendo, entonces ahora que lo venden, y no me ha hecho ninguna gracia lo que dice Bosworth que es uno de ahí de, de meta interno, dice lo dice abiertamente. Dice, no estaría de más que la gente en Alemania expresara su entusiasmo por el lanzamiento de los visores, pues, en Alemania a los reguladores locales. Tenemos un plan, que eso ya me, me, me han temblado las canillas. Tenemos un plan de dominar el <risa> Bueno, pues eh, Alemania, que es un centro neurálgico aquí en, en, en Europa, mal que no, a algunos les gustara, a otros menos, pero es un centro neurálgico. Eh, y ahora he visto muchas cosas en, en, en, en internet de gente, me, me hizo mucha gracia esto, yo esto lo, lo, lo saqué en, a ver qué os parece esto es así, esto es el día a día de, de, de Real o Virtual o de cualquier foro, de cualquier grupo de Telegram, ¿no? o sea, hay un modelo de visor, tú haces una crítica bien formada quien sea, y el propietario de ese modelo de visor se juega la vida por la empresa, no y, y, y para la bala ¿no? pues esto es igual que con, lo de, que con las grandes corporaciones, que yo no lo pues, sé por qué. O sea, haces una crítica a una gran corporación y los usuarios que están siendo, joder, que lo usan, pero a ver, que se están haciendo ricos a nuestra costa. Dispar, para la bala. Pero esto es, es debe ser el síndrome de Estocolmo elevado a, a la tecnología, ¿no? pero bueno. Sí, pues sí. Sup supongo que tienen que justificarse o cuando tú pones un dinero, te gastas un dinero en algo y en la VR además es bastante, es, siempre sí, sí. es bastante de pasta, pues que, que te ataquen a, a esa inversión que has hecho tú, pues te sienta mal, y pues tiras de emociones y al claro. final... Perdona, ah. los, los fallos, aceptas aceptan las cosas. Eso. Bueno, pasa, pasa con todo, Juan, pasa con todo, con todo el mundo. O sea, aquí cuando haces algo, la gente lo defiende como si fuera... Como si fueran, como si luego fuera Zuckerberg a repartir billetes a final de mes. En vez de, en vez hay una cola de accionistas que les da los maletines y luego estamos nosotros que nos da. Mira, toma, pues un poquito más, ¿no? Que a nosotros no nos da nadie nada. Así que, esto no significa que tengas que salir a la calle como un vaquero del, del salvaje oeste a dispararles a todos. No, no, no. Digo que, hombre, que alguna. Bueno, que en Alemania se venden y justo lo han hecho ahora en Navidad. Y los alemanes estarán muy contentos. Algunos. Mm. <risa> así que pues más gente más gente para jugar más, más a la tienda yo creo que, que bueno habrá que, que que lo descubra ahora pero que, el, que estuviera interesado yo pues, lo tendrá ya desde hace tiempo por otras vías claro uh -huh. sí. hmm. bueno si con esto permite por ejemplo que estén en las tiendas y acceder a, a llegar a un público que no sé que lo que acceda a él uh -huh. por primera vez que no que no se hubiese, no hubiese dado el paso pues lo tiene más fácil también en realidad no todo el mundo sí. que lo tuviese en mente se, se lo ha A lo mejor hasta que no te lo meten como la publicidad en plan de mira, mira, cómpratelo. A lo mejor no das el paso. O sea, siempre el 1 de enero. Y te lo están vendiendo por todos sitios. Uh -huh. El 1 de enero, cuando salgan las. Porque supuestamente ya en enero lo tienen todos los, los niños alemanes y todos los niños rata alemanes y todos los padres alemanes. Así que la próxima eh, de Steam tenemos que estar atentos a ver cuánto sube. A ver si, si el mundo alemán tiene tracción, ¿no? Porque tienen pasta, tienen... ¿no? Con, con lo fiable que es Steam, sí, sí. sí. <risa> pues ya veremos. Sí, Igual que Pico apareció, que lo comentaste el domingo pasado, pero justo después lo actualizó Valve y del otros se va, sacó el 0,60 y pico de Pico 4, que ya está fuera y se está contando. Y eso que Valve siempre publica la encuesta y luego la actualiza a veces, como bueno, no pues suele veremos. hacer. Veremos con lo que trae. Venga, vamos a seguir. Venga, pues nueva promoción de Pico 4 ya que hablamos Ahora con 6 juegos de regalo Y MetaQuest, mejoras en la móvil Y despliegue de la V47 Y luego en la parte de juegos Voy <ríe> Moss y Moss 2 Serán juegos de lanzamiento De Playstation VR 2 Esto era algo que se esperaba Pero lo que no esperábamos es que Poliar, Como estáis viendo, se ha currado para que la versión De Playstation VR 2 pues, tenga un mejor acabado y aprovechar todas las características de PlayStation VR2, como los mandos nuevos, el seguimiento ocular, En la jugabilidad del juego. Y claro, este trabajo, pues, no es gratis. Los desarrolladores no hacen las cosas porque sí, ¿no? Ya sabéis, es normal. Ese es su trabajo y se dedican a ello. Y la cuestión es que estos juegos son en la tienda de PlayStation Store. Que los podemos comprar ya. Tenemos el Moss por 24 euros. O si tienes PlayStation Plus. Un 10% te sale por 21,59 Luego tienes el libro 2 por 27 O 24,29 si tienes PlayStation Plus Y un bundle que lleva los dos Que son 38,99 Son Perfecto. juegos de lanzamiento Estarán disponibles el 22 de febrero Pero la cuestión es que Lo que muchos se preguntarán es Oye, ¿y si tengo el MOS 1 o el MOS 2 En PlayStation VR 1, mm -hmm. qué pasa? Lo tengo gratis, como ocurre con After Default Por ejemplo, que tienes en PlayStation VR 1 lo tienes también PlayStation VR 2, que está confirmado, y, y algunos otros juegos también, como No Más Sky. Pues el tema sí, es que en suyo, este ¿no? caso PolyArch ha confirmado, en este caso a Push Square, que es otro medio, que, que no ofrecerá actualizaciones gratuitas de PlayStation VR 2, o sea, perdón, del 1, o sea, de la versión de, Si tienes el 1, no vas a tener gratis el, el de la versión del 2. Para ninguno de los dos títulos, ni siquiera hay una vía de actualización de pago en mente. O sea, que no van a hacer un upgrade tampoco de estos que paguen a lo mejor 5 brillos Y te den el, el upgrade, ¿no? Para sí. Playstation 2 uh -huh. hay que pasar título, por caja Por el juego completo O sea, que vamos, que yo tengo uno en Playstation uno Y vamos, no se me ocurre ¿no? no Bueno, no se me pasaría a mí En mi caso, que es respetable quien lo quiera hacer, claro, por apoyar también ¿Y la, la versión esta nueva ¿Está basada en lo de en PC? ¿O la han mejorado y ni siquiera en PC Vamos a tener estas mejoras? Hombre, lo suyo sería que, que fuera máximos de cada plataforma, pero como nos conocemos todos eh, uf, juego que ya está bueno, es verdad que MOS 2 todavía no ha alcanzado el número de ventas que ellos querían, con lo cual no está amortizado todavía pero MOS 1 lo tienen amortizado amortizado con lo cual yo creo que de MOS 1 no, no van a hacer absolutamente nada, y de MOS 2 veremos yo creo que si empieza a venderse más en Playstation VR 2 a lo mejor empiezan hmm. a... Dicen, venga, vale. O sea, la versión de PSVR es mejor que la de PC. Ahora mismo es que yo me lo pasé en Quest. Entonces no estoy seguro de cómo es la de PC. La de PC molaba mucho. Yo, yo recuerdo jugarla siempre en PC. No he jugado nunca en Quest. Yo me lo pasé en, en la Play. guay. O sea, no. Ahora el 2 estoy jugando en PC. Y, o sea. La hostia. Bueno, pues aquí, aquí están Brillitos para todos, chispitas para todos Texturas ahí estupendas eh, Unos slots de flipar Y hasta que reviente la Playstation Que para eso te las compras Ahí, ahí ¿no? <risa> Pues, sí, pues sí, sí Seguimos, porque bueno, ya, ya veremos, 28 de febrero Lanzamiento cuando saldrá Pues luego tenemos Vertigo Inc Se encargará de publicar el Plataformas TOS Que si os acordáis de Gorilla Tag De Son monos, pues aquí también somos un mono y es un juego de plataforma llevado a la VR eh, sí. TOS Que tenemos que conseguir una banana En el escenario Y se basa en la mecánica de ir saltando de, de distintos lugares Que Oscar tiene un magnífico trailer Que está ahí Ahí ya tenemos Y va en ser Vertigo Games, Ya sabéis, los hablan de Arizona Sunshine, After Fall, Los que lo van a editar Los que van a ayudar a estas tres personas que son el estudio A, a, a sacarlo adelante Porque no estaban dedicados al 100% Como ocurre a veces Que no, no se lo podían permitir y ahora pues ahí veis cómo va el juego vale O sea, mecánicas este se parece más a Climby que... sí más sí. Que a el mono es el nuevo monetas. zombie en la VR ahora van a ser todos monos claro. monos son, monos, ¿Es, es son verdad monos. a ver esto es como esto es como el internet el internet cuando alguien hace un, un, un algo interesante YouTube se <risa> son 400.000 vídeos de lo mismo pues esto ahora van a llegar 400.000 juegos de monos sí pero este no es feísta este, el otro era <risa> monosfeísta eh, eh, porque este solo le han puesto manitas <risa> la verdad que el otro era, era... Sí. bueno pero ya llegaron no más ese... no pasa nada ya llegaron más pues pero es el mismo de... tipo de juego que Klein la verdad y es, está guay tiene editor de, de niveles porque una cosa muy chula de Klein era que los usuarios podían hacer sus propios niveles y había cosas de flipar que hacía la comunidad Hombre, o sea, a ver, este, este pues, nivel desde lejos parece simplón parece muy parece el típic, la típica eh, tutorial no, utiliza según, la mano esta, según Vertigo Games según Vertigo Games. Es con sus gráficos excelentemente estilizados. <risa> Qué daño hace el marketing siempre. joder. Bueno. Bien, pues monos a partir de ahora, monos es, es para PC bueno. de momento. Ya veremos ahora que, que se mete Vertigo detrás. Supongo que lo llevarán a Quest también. ¿A esto es PC ya, okay, y, y es quien PC. dice Quest dice Pico <risa> también. Esto, a esto, lo ha dicho Google. Esto es PC. <risa> Sí, no sé, a, ver, a ver, claramente la lo han verdad. hecho con gráficos orientados a que salga en Esto Quest. Yo te digo que MOS <risa> va a ser un mono. <risa> Se van a comer a la rata y van a poner un mono. Bueno, el, lo veremos. Estos juegos siempre molan mucho. O sea, que, que si, si está bien hecha la interacción de agarrar y tal, porque este, el Ubris, en el Ubris te pasas todo el rato, eh, mm. pues eso. En Ubris, eh, aparte que no, no, si hubiera un espejo a lo mejor también eras un mono debajo del espejo. Del... <risa> Venga, sí, eso, esa interacción alcohol? es lo que. O sea, ese tipo de locomoción de, que utiliza los movimientos corporales a mí me encanta. Y por ¿Qué? eso Kleinby era de mis juegos preferidos. Y Ubris me está pareciendo la hostia, la verdad. <risa> pues zombies, zombies y alcohol. <risa> Combinación Zompío. perfecta oh. <risa> <Zompío>. <risa> Borrachos o muertos ¿no? Drunk or Dead 2 que, que el, el primer juego Un jacatón de 48 tú? horas Y ahora pues van a hacer este En más tiempo, lógicamente Con gráficos mejores Llevan haciendo desde 2020 O, o 2021 Ah, el salto ¿no? al tigre ahí Bueno, la cuestión es que el, que el estudio va a sacar una demo el año que viene Al principio, en enero Veremos pero, pero, pero que va. una idea el, juego, de pues que el juego, el juego va de que hay una epidemia zombie o algo, una apocalipsis, y los que no se han convertido en zombies son los que están borrachos. <risa> pues así, es así el guión. <risa> o sea que, claro, el alcohol <risa> esteriliza. Exacto, tienes que ir siempre fino. Si es que es fino, por tomarte. Ahí tienes que beber alcohol y... en ah, el juego como claro, mecánica, claro. ¿no? O si, si no, te sí, conviertes sí. en zombie. Ahí está muy bien. ¿Y qué, hay una cosa no como Dios de... porque se ve ahí. Está... Ya, por eso, la demo da la sensación de estar ahí como en el bar, ¿no? Pero mm. se supone, vamos, yo creo, creo ¿eh? porque es que tampoco estoy seguro. Bueno, sí que es, ellos hablan de que, de que es cooperativo para cuatro personas y no creo que vaya a estar en el bar ahí los cuatro ahí parados en la barra, ¿no? Y que vengan los zombies en plano oleadas. Se supone que hay misiones secundarias y, y me imagino que será un... que será Irás por por ahí moviendo te digo yo. Pero si estás Había borracho. Había un coche de radiocontrol que lleva cervezas. Eso... Sí. Si estás borracho <risa> tiene que haber tiene que haber o sea tienes que ver doble eh, tienes que empezar a decir deces tienes que querer a todo el mundo porque al zombi si va borracho le salir, ¿Cómo te quiero el zombi? <risa> tiene que haber ya. contarle tus penas al zombi. Pues, si no es lo, sí, mismo. En plan a lo mejor que al apuntar ves que se mueve todo así un poco no que no que no sea solo ventajas el alcohol, ya que lo añaden como mecánica, siempre tienes que beber alcohol, pero la cantidad exacta para no convertirte en zombie y sobrevivir, porque el, si no al final puntillo. te conviertes en zombie simplemente por el propio efecto del alcohol, no no Cada porque feo, te una cirrosis <risas> del tres pares eh, no no, no buf, esta narrativa Sinceramente, mira, es original, si pero si es, pero no sé. si es estar adentro del bar y tal, la verdad es que eh, yo mira que soy fan de pegar tiros, me refiero y zombie pero, no sé, a mí no me llamaría mucho estar ahí solo en el bar. No sé, sí, eh. me parece que se han currado gráficamente que no está mal, para lo que es. Y sería una pena que, que fuera eso solo el juego. Pues hmm. sí, este debería ser de salida de PlayStation VR 2, para, y, y lo vendes ahí en game, la caja, ¿sabes? Borrachos o zombies, ¿sabes? Para que la gente supiera. Ya para que se metieran con la VR de verdad. No, no, ya darles pie, pues ya si se meten en general decirles, toma, esto es la VR aquí, y luego echar, te, te, te, te, te tiras a los a la zombie, zombi, y luego una orgía y, meh, da igual. Le, es que... le puedes poner un sí. tracker a una botella de verdad llena de vino, por ejemplo y que coincida con una botella en el juego, entonces <risa> eh que te esté cuando estás bebiendo y bepas de verdad entonces luego, reto. luego pues mira, has dicho eso, luego os lo cuento en una cosa, ahora ahora en un rato os cuento una iniciativa oh. que ha salido <ríe> parecida a esa bueno, es que adiós, no. bar. adiós bueno, es que dice únete a tu equipo y sobrevive contra una amenaza, una horda zombie casi infinita con la ayuda de eso, de las copas y altas armas de calibre Ice Power Guns <risa> Bueno, ya lo veremos que luego ocurre Y yo lo contaremos Seguimos por aquí con Humble Bundle, otro pack de estos que Merece la pena, sobre todo si, si no tenéis Ninguno de estos juegos, bueno, yo me tiraría de cabeza Porque te llevas ahí por 23,91 euros siete juegos Como After The Fall, Arizona, todo un clásico Arizona Sunset, After The Fall y Arizona Son de vértigo, cooperativos para cuatro personas Los dos El primero con juego cruzado en todas las plataformas, el segundo no Bien. O sea, perdón, el Arizona no y bueno, el otro de un UFR muy criticado en su día, que si sí, el arma o el brazo fantasma que es y de esos rollos que pasaban en su día. Cosmo High, pues un juego un poco más infantil, diría. Y vos, máquina, que sacaron la campaña hace poco, y Cabe 2 también es cooperativo. Y el otro es este de escalar como un árbol, también así. Bueno, es más. Eso no lo más El Cosmo High, que en verdad es súper bonito y los, los gráficos, pese a ser eh, así como infantiles. Está muy chulo cómo se ven ve VR, los brillitos y, y los efectos, estos así que, como de. No sé, está, está muy interesante visualmente. Pues 24, 24 euros, que es lo que costaba Arizona Sunshine durante muchísimo tiempo. O 9,56 mm. euros, Arizona, Vin Stalker, Digger y Dun UFR. Joder, vale, te puedes comprar o todos o si pagas menos seromenal. Los otros Mira, te compras es el genial. visor, tu primer visor te lo compras Te pagas 23 euros, 24 Y tienes juegos es para PC todas Bear, las navidades eh. ¿eh? Para todas las navidades, sí, sí Sí, sí total y ya. De hecho, a lo mejor pero solo este, con este, un juego eh, Ya eh, tienes para todas las navidades Con el Arizona y sí, yo creo pero, pero, Por ejemplo, o el vale, Doom, pues, el, Doom es, tiene una, el Arizona una, una mola así. pasárselo con alguna, Con algún amigo, está chulo mm -hmm. Sí, la, el Arizona está bueno. Pues genial, tiene, Humble Bumble eh, 24 euros, 7 juegos Estupendo Quedan unos 6 días de que sigue activo el Humble Bundle sí. Y luego tenemos el resumen de Lulua Biasuke Que simplemente hablaremos de algunos de esos juegos De los que yo he seleccionado Así en especial Luego lo comentaremos Y luego tenemos Most Book 2 Escogido mejor juego VR en The Games Awards Y los tres Tyler que salieron de juegos VR los The Games Awards Que luego lo comentaremos Esas dos mm -hmm. noticias juntas y la otra que tenemos simplemente la traigo por porque, como es un gran juego que también está nominado en los Game Awards, que es Red Matter 2, que lo tenéis también ahora en pico para darle caña, si no lo habéis jugado y no tenéis PC tampoco, pues para lo tenéis ahí en nativo, en pico. Toma ya. Pues sí, y además. Gran juego. Eh, acordaros que, que Norman ya lo dijo. Eh, vamos a darle un poquito más, porque como tiene un poquito más de, de XR2. Como tiene esa refrigeración mejor, pueden subirte un poquito más y pueden hacer un poquito más de cosas. O sea que los mm. que tengan Pico 2, o sea, Pico 2, Pico 4, Red Matter 2, eh, un buen combo y ya nos dirán qué tal. Ya nos dirán, porque es un juegazo. Lo juegues donde lo juegues. Seguro que lo instalas. Si lo instalo yo aquí, tengo una calculadora Casio, lo instalo y tiene Ray Tracing. Igual. <risa> <y bueno, ¿no? risa> sí, hay reflejos. Mm. Chulísimos en, en, en un dispositivo móvil Es alucinante O sea, en realidad el nivel de optimización es brutalísimo Y sí. si aprovechan además En la plataforma donde sale lo, lo, Eso más que te da la plataforma Lo va a aprovechar Entonces, genial Aún así, en el peor de los casos posible bueno. Que creo que ahora mismo es Quest 2 eh, okay. eh, O sea, no sé, se ve impresionante la verdad es que no, no echarías de menos jugar no, por no, los. Claro, este pues lo hemos hablado mil veces. El problema es eso, que el primero, si, el, si tu primer juego te compras a Red Matter 2, luego ya va todo para abajo. Entonces, eso es hay verdad. que, <risa> habría que poner un disclaimer ahí, ¿sabes? En el juego. Seguro que, la, que lo que, llevan claro, más tarde. a PlayStation VR 2. Como vale. hablan ahí en el chat. Vale. De Llevar Red Matter vale. 2 a PlayStation VR 2. Bueno, ellos hablaban de que no lo dijeron exactamente, pero sí que, que iban ahí, que estaban pensando en hacer por. Bueno. O sea que, que lo estudiarían. El Como hemos estado con el GPT-3 un montón de veces, eh, esta, esta ha sido la semana del GPT-3, ¿no? Del GPT-Chat. O sea, ahora mismo todo pasa por chat. O sea, hay gente que si le quitas el chat ya no sabría dónde vivir. Se ha convertido. No, no, ¿Dónde lo vi el otro día, ¿no? Que era. Que era eh, había tardado como. como dos años, ¿no? En, en llegar a los 5 millones eh, Netflix. Eh, el chat GPT o GPT-Chat ha llegado en tres días a los 5 millones o sea, hay una hay una adopción estamos deseando que la IA nos invada estamos deseando que la IA cobre conciencia y nos mande a la puñeta o sea que estamos todos ahí y además claro, cada uno le hace preguntas más peregrinas bueno, en cualquier caso eh, esto funciona, pero aquí en la VR, les seguimos esperando la siguiente, ¿no? que el, el siguiente giro de tuerca, ¿cuál es? que es el GPT-Chat, pero dentro de un Metahuman o dentro de un Avatar eh, y es que yo he, he recordado réplica, yo esto eh, me lo instalé y estuve hablando con, con estas eh, señoritas que están ahí en el centro, eh, era un desastre era un desastre porque el chat que tenía detrás era un desastre, o sea estaba, estaba muy bien hecho eh, lo que es el, el muñequito, el avatar eh, el Ika estaba muy bien, la cara se movía, tal, pero claro, le hacías una pregunta y pf, pf, pf, pf, pf, era como si me responde mi perro entonces eh, <risa> estamos esperando, yo estoy esperando que Réplica o alguien parecido le meta un GPT-3 detrás, o el GPT-3.5 o el GPT-3, o el GPT-4 que va a llegar no eh, y que ya de verdad sí. sea hablar con, con, con un muñeco y que sea tu confidente sea tu compañero o compañera sea, o sea, no se me está yendo la olla, eh o sea, es, es, yo creo que es los, la, la, lo, lo siguiente no sé si, si bueno Sí. eso está ahí, eso es lo que lo que me he encontrado esta, esta, esta semana, porque no podía quitarme la cabeza al querer hablar de verdad mirándole a los ojos al chat en vez de texto que es un poco un poco ladrillo en China, GPT el, ¿Sí? pr el problema de GPT es que no lo puedes ejecutar en en tu máquina o sea solamente claro. se ejecuta desde los servidores de OpenAI y entonces aplicarlo a juegos es, está, es más difícil porque tienes que hacer eh, el tuyo propio y tu, y tu propia eh, tu propio entrenamiento y tienes que tener tu propio dataset o usar datasets eh, libres que, que los hay y no son tan inteligentes, no, no son tan buenos como GPT estaría muy guay que, que saliese una alternativa como Stable diffu Diffusion, que está para la generación de imágenes, para esto. Entonces, las posibilidades serían enormes. Y aplicarlo a un videojuego, se pueden hacer cosas muy chulas, como por ejemplo, eh, eh, describirle. O sea, tener un chat para, para definir la personalidad de un videojuego. Es que yo estaba haciendo pruebas. Ya Puedes tenemos, definirle ya su personalidad, darle como un contexto... Y hacer que renderices, el, el, por ejemplo, el, el escenario a un contexto, en palabras, en plan, el fondo eh, tiene árboles, est eh, estás en una ciudad, estás a tres metros del personaje que te está mirando… Eh, y tu pasado es este y entonces empieza la conversación con el personaje y se refiere al entorno se refiere al personaje, pues tener una conversación en contexto con el personaje en el momento en el que se puede hacer eso, que se va a poder y okay. lo vamos a tener probablemente en los próximos yo no le doy más de dos años una, una versión de videojuegos en las que puedes hablar con los NPC va a ser acojonante acojonante sí, pero, sí, señor. eso que, que Lo que está diciendo John ahora es lo que yo me estaba acordando también, que alguien había hecho algo ya pero que tardaba que tenía como la gracia claro. Sí, sí, tardaba sí. porque claro, tenía que hacer eso pero es verdad como dice Julio, que, que no se puede hacer a, a ver, yo tengo en, en casa, ahora mismo aquí en este ordenador, tengo tres Stable Diffusion distintos sí. y tengo cuatro muestras distintas, o sea ya empieza a, a abrirse a todo el mundo eh, en el momento en el que GPT del paso a Open Source o nos, nos dejen sus archivitos de, de aprendizaje, ahí es donde va a estar la chicha, ¿no? Y de repente meter ese archivito, que, que es verdad que tampoco ocupa tanto porque el Stable Diffusion está ocupando 4 gigas, ¿no? 5 gigas el último, el último muestreo. Entonces tú le metes eh, en 3 gigas de texto un buen analizador de voz y ya está el sintetizador y se acabó, y se acabó. Y ya está, y, y hablar con todo el mundo, claro, lo que salga de ahí, pues ya. Pff, eh, eso lo veremos. Lo veremos, y además lo veremos. Yo estoy convencido como Julio, que lo veremos mucho más pronto de lo que creemos. Porque está, está ya, está latente. O sea, sabemos cómo se, cómo hacerlo. Ya solo que alguien lo haga. En, en China, y ya saltando lo que es el futuro, el futurible este, pero que, que es muy realidad, en China están han abierto una cosa que se llama Mimun Mimun Trailer, Este es el trailer, de pero Ikuiji. es Mimun Player. Ikuiji. De Ikuyi, que son estos que, que hacen unas cosas rarunas. Esto lo que han cogido es... Han cogido a seis, a un equipo de seis personas, les han puesto un avatar, les han cogido su cara, han hecho sus volumétricos y les ponen a hacer un montón de cosas. Son un montón de pruebas que están retransmitiendo en un mundo que es como este que estáis viendo y entonces les ponen ahí a hacer gansadas. Es, digamos, como, como el típico... El típico programa de Todos contra Todos. Solo que aquí tienes que pruebas que escuche, de es como, como si fuera Netflix chino o algo así. Eso es. Sí. Así que esto ya está y, y dicen ellos que esto no es un experimento, que esto ya es contenido real, que ellos van a hacerlo mucho tiempo y que no es lo típico de vamos a ver qué tal. Ya han hecho pruebas antes, les ha salido bien, así que ahora lo que están haciendo es, eh, bueno, dicen que eran 50 animadores, ciento y pico de diseñadores, o sea que hay muchísima pasta detrás para que de pronto los concursantes ya no sean de carne y hueso, lo que tú ves, sino que sean avatares, porque luego te venderán el avatar, la camiseta, el NFT, la... y escalará aquello como, como Dios, ¿no? Pero tiene muy buena pinta todo. No sé, claro, yo esto todavía habría que entrar, pero dicen que la ciudad esa pues, que está hecha y que los muñequitos pues, también están hechos. No sé cuánto es la realidad, ¿eh? Luego te lo ponen, a lo mejor son dos cubos y el triángulo va moviéndose así. De momento sale un HTC Vive en el trailer. Sí, eso no da, eso no da muy buen rollo así de no. primeras. No, pero bueno, ahí está. Ahí está. Eh, ¿Les están.? A ver dónde está o sea, ¿Era un Quest Pro lo otro que ha salido? No sé. Sí, tiene negra, es un poco random. Es un poco random. Pero bueno, todos estos son los concursantes que han cogido para meterles ahí, uh -huh. grabarles y luego darle el premio al, al mejor. Otra pues gente. Está interesante. Sí, sí, sí, sí, a mí me encantaría verlo. Eh, yo, yo lo quiero ver, sí sí sí, sí. el Otra gente, Gorillaz Gorillaz, el grupo de música que son solo avatares Esos es, van a hacer un, unos conciertos en Nueva York Y en no sé dónde más eh, O en Filadelfia y, y bueno, que van a hacer sus, sus cositas no para es que no, me baja el vídeo y no se ve muy bien bueno, esto era, En teoría esto era un vídeo, pero se ha quedado parado Os lo cuento de palabra Va a ser de realidad aumentada entonces tú vas por el teléfono, vas en Nueva York pones el teléfono a una hora señalada en una localización señalada y uh -huh. en teoría verás los muñequitos de gorilas en esa zona en ese mapa, esto que suena de momento como muy simplón también sí que va a molar cuando de verdad esté hecha la localización la geolocalización que tú vayas por la calle, subas el teléfono y de verdad todo el mundo vea lo mismo en la misma esquina y bien, además bien hecho o sea que bueno. está guay porque la realidad aumentada, la realidad virtual siempre está como orientada a llevar el contenido a tu casa, a llevar experiencias que no puedes hacer fuera a tu casa pero también se puede aplicar para lo contrario para crear experiencias fuera de casa eh, que no se podrían crear de otra forma, por ejemplo un concierto sin tener que poner toda la infraestructura de, de que necesitas para un concierto, no y lo puedes poner en un sitio concreto y puede ir la gente a ver con su dispositivo de realidad aumentada eh, te, te puede ir a ver de tocar bueno, de tocar a tus avatares uh -huh. me parece muy chulo, me parece un, una cosa ingeniosa Pokémon, la verdad. Está bien. Pues, también, está bien. es verdad a ver qué te parece esto, si te parece chulo esto se llama Aerobanquets de banquetes aerobanquetes, y es una experiencia ¿Sí? multisensorial hecha por un Matías gastronómica, casaleño, gastronómica. sí, es, es gastronómica pero además de gastronómica también es eh, virtual, o sea que te pones, te pones una squash, te pones el lip el Motion. Pero no ¿no? Comer. Que tiene? no, no, que sí puedes comer. Esa, esas cacharros que tienes delante tienes comida. Que, eso es como lo que decíamos no. de la cerveza, traqueada Pero, ¿no? Eso, eso, por eso te decía. Está traqueado Tú tienes tú, tú ves y te comes eso, que tú sabes lo que te has metido ahí y te lo comes, Y espero que esté traqueado bien, porque claro, si no está traqueado te lo metes por la oreja. Pero es comida de alta cocina, de esa que te vale una pasta y es un, una cosita chiquitita. Eh, hmm. Y luego Con tus manos eh, Con música Con tal Pero también con ¿Eh? Mira ahí Es con... curioso que estén usando Quest Y utilizan Deep Motion Para el tracking de manos sí. Eso es verdad Eso es verdad No va tan fino O sea si va... Y va tiene, tiene claro. un botón Habéis visto que Es como, como que el, el cachirulo este Que les han puesto Les ha, han metido el mando dentro Ahí entiendo o sea, por qué Porque el usan el mando no Claro, Para el tracking Meten claro, el, el mando encima del, del... Claro, es, están no usando sabe, el mando traque. entonces ah, eh, por ve. fuerza tienen que usar el, la... el leap motion para el tracking de manos porque si no es el tracking claro, de manos pues... es, es una alternativa a los mandos y claro, no, no se no hacer. a la vez pues mira, ya ya deberían por qué. sacar lo que le comentar comentado una vez que funcionara a la vez molaría si sí, las manos sí. con el tracking. Lo que pasa es que es verdad que entonces ya tendrías cuatro, porque si el mando lo dejas en otro lado, la mano no se separa del. del, del no, no puedes separar la mano del mando, ¿no? Entonces tendrías tres manos. Bueno, ¿no? ya sería. es como si en un juego de, de llevar la pistola, el arma es el controlador, ¿no? Y tus manos. Imagínate que, que puedas con sí. la mano darle tu al arma, ¿no? Para hacerle algo, yo qué sé. En realidad, si cuando de... dejes. Sí, es verdad. Cuando cuando tienes la... O sea, la, tu mano siempre es la mano y cuando tienes el mando tienes más features, en plan de gatillos y cosas. Pero eh, realmente podría hacerse que el juego siempre reconociese a la mano, la mano como, como mando, o sea, como lo que tuviese en el juego. Y, y solo cuando coges el, el, el mando es cuando tienes pues el botón del gatillo, etcétera. O sea, pero que el, lo, el tracking en el juego para hacerlo retrocompatible, que que fuese compatible, o sea, que cuando tú dejas el mando en un sitio, tu mano sigue siendo el mando, o sea, sigue siendo tu mano en el juego. Y si, que, uh -huh. si tiene, utiliza la, la, y, eh, eh, la API de esqueletal, pues que siga usándola, o sea, que podría ser compatible, podría hacerse así, uh -huh. desde, nivel, desde bajo nivel, desde parte de Oculus, y que fuese retrocompatible con todos los juegos, pero no, no lo han hecho. Pues esto ya podéis hacerlo en casita Os cogéis el Leap Motion, que vale valía muy poquito Porque ya están eh, Casi se regalan, te lo pones Te pones un Kinder Sorpresa, de eso lo abres por la mitad Le quitas el huevo dentro Te lo pones encima del mando Y, y ahí lo tienes, mucho sí. más barato Que seguro que lo que te vale el comerte la fresa Esa que tenía ahí esta mujer todo. el, el emotion, realmente el hardware es súper sencillo lo, lo, lo chulo era el, el software porque el hardware es un, un, un foco infrarrojo sí, y dos cámaras y aparte y que lo que lo fueron mejorando te acuerdas es que al principio sí, iba un poco sí. que no un... claro el software eh, en la época a mí me vamos uh -huh. fue un casi un, uno de los avances más gordos que había había visto en la en el, en, el, en este mundo en el metamundo, el metamundo. Pero... Bueno, pues esto, esto es... Eh, ah, por último, por último, eh, saliendo ya de lo que es esto. Luego, luego os voy a contar una patente que ha salido súper chula de, de, de hardware, que, que, está, que está actual. ¿De comida también? Eh, eh, es una cosa rara, es una cosa rara. rara. Pero eh, IGN, la gran página por excelencia donde caes siempre que pones Google, esas cosas de compra los 10 mejores de lo que sea. De lo que sea. SEO. Sí, el SEO. Los 100 mejores. El otro día vi una cosa que decía, los 100 mejores. Digo, hostia, los 100 mejores. ¿Y cómo serán los peores? Porque ya solo 100... O sea, no me da tiempo a hacer scroll. Pues esto era los 10 mejores... Esto es de ahora, ¿eh? Los 10 mejores visores. Y estos son los 3 primeros. El anterior de Vive... O sea, alguien pues no, debería... Pues nada, pero ese, ese es el vive con Moselite, bro. Claro. Que alguien debería hablar con los que hacen el SEO, con el GPT ese que está escribiendo solo, le han dejado solo en la habitación, le han, le han puesto el USB, le han enchufado y le han dicho empieza a sacar mierda una detrás de otra. Y el tío está sacando cosas random. Entonces, esta es la imagen que se lleva a gente, además ahora que viene ahora la época de compra. O sea, el que no tiene ni idea se va a IGN y Sale de allí con esta idea. O sea, que lo, los tres mejores visores es el HTC Vive headset este, luego una cacharra que de plástico. Andalón, ahí arriba. Y, o sea. y, sí, sí, y son estanalón O sea, eh, es que está todo tan mal, es todo tan puñetero desastre. que porque hacen esta.? Joder, pues, es que se han cargado internet. Se han cargado. Internet. Porque, eso es, ¿por qué, ¿por qué hacen esto? Pues. Pues simplemente por salir por lo, por por lo referido, en los primeros resultados de Google. Por los referidos de Amazon también, claro. porque te llevas comisiones. Claro. Así los es bien mejores mejores mejor <risa> El segundo es una plancha, ¿sabes? Porque es lo más vendido. ¿eh? <risa> Qué maldad. Total. <risa> Bah, Porque bah. el cosmos, bueno, te lo puede medio comer, pero esos otros dos, que son la primera vez que los he visto en mi vida, sí, eh, yo también. Sí, qué, qué maldad, pues eso, como pues si sacan una lavadora, ¿sabes? El, el mejor headset de. si total. Ahora, a mí me gustaría saber si hay gente que lo compra a través de estas páginas. Ahora mismo que ya que todo el mundo, yo creo, o la mayoría de los que usamos internet, que tenemos ya años de experiencia, como vosotros, romianos, o sea, eh, es que es lo que pasa. Tú que ya no entras en estas páginas a, a nada. Porque si mismo, tú ¿no? clicas. Clicas y ves algo, se te queda una cookie. Y luego compras y se lleva a comisión a esta gente. Creo que va así Tampoco lo sé al 100%, pero creo que sí. Nos hemos cargado la humanidad. Hmm. O sea, yo estoy en contra del de, de spam, de todas estas cosas. Es que el nah, spam, no puedes, yo, como, ensayar... ya sabéis el spam como es, porque me es amarga el spam. El es raro virtual. Seguramente alguno de vosotros trabaje en marketing, seguramente alguno de vosotros haya estudiado mucho SEO, pero eso eso está bien cuando lo hace. Es un virus. Bien, ¿no? o sea, es un virus. ¿La empresa El es un haga virus? Los visores mejores, ¿no? Como podríamos hacer nosotros. Pero no te vamos a meter una lista de ahí con enlace a Amazon y tal, ¿Eh? tan descarado, ¿sabes? No, la Sí. No bueno. sé, y además, usar Google últimamente, bueno, últimamente, en los últimos, los últimos dos años sí. ha ido empeorando hasta unos niveles que ya no le veo la utilidad. O sea, tú buscas en Google y. Las dos primeras páginas son enlaces patrocinados, eh, publicidad, páginas fake, El, como por ejemplo me pasó a mí hace, hace unos días que me comí un virus, precisamente porque quise instalar eh, MSI After, Afterburner, Afterburner para medir sí. FPS y no sé qué, y los siete primeros enlaces o así eran todos páginas falsas, clones de la original. Que, que, que eran casi imposible de distinguir y tú te descargabas el programa, le dabas a instalar y cuando me quise dar cuenta era un virus y a tomar por culo. O sea, a partir de ese momento decidí no volver a usar Google y eh, el, el, el adblocker que realmente es lo que da de vivir a las páginas, eh, o sea, lo, perdón, el, el, la publicidad que es lo que hace vivir a las páginas, ignorarlo porque no puedo ver más enlaces patrocinados y más mierda por publicitaria que te engaña, yo es que no Así busco que ya en lo Google. he activado siempre yo y Google, no, Google. lo único que pongo es lo que quiero buscar y al lado Reddit ya todo lo que también hago. y luego sí, me voy a escolar, es los Scholar y me voy al internet way back para ver las páginas como eran antes que era que debería valer la el resto es. el resto solo real o virtual es lo que merece la pena exclusiva Tú hacer, real o virtual com, y como no tenemos Di como, directorio, no? directorio a mano de recomendaciones de enlace efectivamente como antiguamente no tenemos la publicidad que ponemos es poco intrusiva y encima sí. po, po, po, po, pues, como dicen ahí hay alternativas do do go want también muchas sí, sí, sí. más que cuidan la Dark privacidad Dark go es el que uso yo ahora sí, sí. Mm. Pero bueno, esto no es. Vamos, su, a, hablar no, de, VR, pero... vamos a hablar de hardware, <risa> si os parece. Que han llegado los mandos sí, de, las, sí. de los Touch, ya los puedes utilizar ¿Sí? en Quest 2, ¿no? Sí, los puedes comprar independientemente por 349,99 euros y los puedes poner ya con la V47 con Quest 2, como veis, ese engendro ahí <risa> de color blanco-negro. Ese mix lo podéis hacer ya. Y ellos sus puntos fuertes que te, que te venden los controladores es que tienen seguimiento incorporado, como sabéis, con tres cámaras, si no me equivoco. Son tres cámaras, ¿no? Cada sí. mando. Sí. Ofrece un diseño compacto, sensación realista, alta precisión. Funciona con Quest 2 y vienen incluidos si compras Quest Pro, claro. Luego, siente cada experiencia. La tecnología áctica True Touch ofrece un nivel superior de interacción y realismo mediante vibraciones localizadas en el pulgar y el botón del gatillo. Tiene también como ese trackpad que tenía que. que si acordáis que el vídeo que se veía Como, como que seguía el, el táctil Y luego los sí. controladores Que tienen lo de la, las puntas Estas que le puedes poner también como si fueran lápices Mola bueno. Y el, eh, hay una cosa que, que no le he visto anunciada en ningún sitio Pero es una feature que tiene eh, esto, Estos mandos Que no tienen los originales De De, de Oculus y es que el gatillo, o sea, el sensor táctil del gatillo funciona sin llegar a tocar del todo el gatillo, como como el sensor de proximidad de los dedos de uh -huh. los mandos de índex. Sí, sí, que sí. Eh, detecta todo el rango de movimiento de, de tu dedo hasta antes de tocar el, el gatillo que de normal lo único que, que pasa con el mando del Quest 2 original es que el dedo está así y cuando tocas el gatillo sale el dedo posicionado encima y ya sí que tiene un rango de mientras lo pulsas pero aquí tienes todo el rango completo de, de tu dedo índice a que ver por, supongo por que precio, lo harán. A ver, por precio vale igual que las Quest o sea te compras sí, Quest 3 y que antiguamente, porque sí. ahora vale 450. Es verdad, pero bueno, son 350. A ver, eh, no os lo puedo enseñar porque nos lo hemos llevado de viaje, pero eh, la semana que viene... Están, están, en, por Qatar. Aquí, están en Qatar. Están en ¿verdad? La semana que viene que estén por aquí, pues si queréis, volvemos a hacer otra mega prueba pero es lo mejor. O sea, no, no existe otro mando igual, no existe otra cosa igual, no hay absolutamente nada ya, porque... Ah, la, vale, la única... Esto... Dime. Que, que abre, abre el tema de, de si Quest 3 van a hacer que puedas comprar visor y mando y, y solo visor, ¿no? Porque yo qué sé, quién se compre estos mandos, ¿para qué va a querer otros mandos con, con Inside Out? Aunque ¿no? imagino que Quest 3 apostará por mandos Inside Out, de, o sea, no sé. Hombre, yo me imagino que no romperá ecosistema, o sea, lo que es compatible con uno sería seguirá siendo compatible. Yo me seguiré claro, antes no, otra evolución de Touch, ¿no? O sea, saldrán los Quest Touch Pro 2. Que, que yo que sé, pero vamos, el, el mando es lo mejor que hay porque es el único de verdad que tiene que no tiene eh, oclusiones Salvo, que eso es, es verdad, que si te cogías y tapabas las tres cámaras Tapar las tres cámaras ya es meterlo dentro de, una, de un calcetín Entonces en ese momento, sea, no, no diseñéis nada para meter el mando en un calcetín Todo lo demás se lo come sin problemas Y la verdad es que es una gozada, sobre todo cuando estás sentado Yo siempre lo he dicho Tú cuando estás sentado coges el mando Y muchas veces que estás desarrollando algo <coughs> Perdonad, siempre me sale encima O sea, estás encima Pero hay veces que quieres tocar un botón y está debajo de la mesa ya la has cagado. O mm. sea, es justo mm. debajo de la mesa, pero no no no no en el suelo, sino... Es complicado. Y con esto era una maravilla. Con esto era una maravilla. Y seguramente vayan saliendo cositas que vas a poder hacer con las cámaras y, y más. O sea, que, que le queda mucho. Pegas. Pues esto. Esto es lo que dicen los de EFixed, que son los que, los que desmontan los cacharros para no saber... cómo le... arreglarlo claro, si MetaQuest es el futuro de informática jamás, de los jamás podremos arreglarlo ¿por qué? porque es imposible abrir el cacharro sin cargárselo, o sea, es lo menos amigable, si se te rompe algo se ha roto llamas a, sí. a Oculus y que te lo cambie, o a Quest, o a Meta o a quien sea, pero no, te, no puedes arreglar ni el visor, ni los mandos entonces no, verdad que, que bueno, no sé si para ser la tecnología tan complicada tiene que ser completamente <susurra> imposible de arreglar o responde a unas razones más oscuras. No sé. en, en Cuando sacan el. Salga en en el en este... Pues Pro 2, pues lo mejorarán, supongo. El, en, en los móviles eh, los hacen. Los han simplificado muchísimo. De modo que solo sean una placa, una batería y la carcasa en un solo cuerpo con la, con la pantalla. Pero lo cierto es que desmontar un cacharro de estos y ver. Todas las, las partes móviles, todas las cámaras... O sea, la cantidad de cosas que tiene mmm, en comparación con un móvil, de piezas que tiene en comparación con un móvil, sí, es, es, es un abismal. Cuatro millones de tornillos. A mí me encantan los vídeos de desmontando cosas, y especialmente el del Quest Pro y el de los mandos de Quest Pro, me parecían espectaculares, porque ves ahí todas las, las cosas que tienen. <risa> Normalmente un móvil lo abren y eh, ya está. No hay, no hay mucho más. No, no, Pero es, que... es, es, es alucinante. Entonces... No sé, claro, han hecho un... Realmente, luego lo ves por fuera, es súper sencillito, súper pequeñito y tal. Pues supongo que hacerlo modular y hacerlo reparable también implica que sea más grande, implica eh, cierto tipo de, de problemas. O sea, añade problemática a la hora de, de fabricarlo, ¿no? Pero Yo sí, debería ser reparable. Puedes comprarte este mando y tenerlo ya para siempre, o sea, para siempre, bueno, hasta que la batería no se degrade y muera. Claro, porque ni cambiarles la batería puede fácilmente, porque entiendo que abrirlo del todo sea difícil, no. pero cambiar la batería... No, porque para abrirlo tienes que... Dicen que tienes que quitar una chapa que está medio pegada, que tal, que luego tiras y al tirarte te llevas 400... Ya es que, que pegarle a un bank Eso, coger una radial, mmm, cortar ahí y... Sí, o yo es que, que es que podían haberle hecho... O sea, ya lo tenían, una tapita... Vale, que aunque la batería fuese personalizada, pero por lo menos que pudieses cambiarle la batería fácilmente. Eso no creo que, justo esa parte del mando, no creo que sea crítico, eh, eh, Sí, pero es que se abre, se abre ahí por ahí el arriba. También, claro. Tienes que abrirlo por arriba. Esa tapa que es así medio ondulada, esa la tienes que quitar. Sí. Y el tío sale, sale sufriendo en el vídeo. Pues aquí, eso, eso no creo que sea por, que lo hayan hecho por estética. Lo han hecho porque les, les conviene, no sé. Yo que sé, por eso nada digo nada. que puede ser oscuro O no puede ser oscuro El caso es que ya los tenéis eh, Los mandos, para quien quiera venirse arriba Tenéis las Quest 2, un estupendo visor Y unos mandos También estupendos, te sale la broma Por 450 más 50, 500 más 200, por 800 euros 800 euros, sí <coughs> O sea que es casi sí, Dirías, Buah, por un poco más me compro el Quest pero, pero no, pero no, o son sea, mil pavos por, más por, por mil más sí. Casi nada ya Así que bueno, pues esto seguramente Tendrían que hacer un pack El pack Quest 2 Pro ¿No? Quest 2 Pro Que es el mando blanco, o sea con mandos blancos Y el Quest Pro normal Quest 2 Pro Bueno, no demos ideas, porque luego lo sacan a mil pavos <ríe> O a mil doscientos y se hago Con Quest 3, con Quest 3 sí lo podrán hacer Joder Sí. Si quieren los mandos con cámara, que no falle nunca el tracking, o el que venga que hagan la evolución de los touchs normales. Sí, señor, sí, señor. Pues mandos para dar y para tomar. Yo de momento con los de Quest 2, la verdad es que estoy estupendo. No tengo ningún problema. Y con los de pico van mejorando. A ver si la siguiente mm. iteración que hagan y sacan un driver mejoran un pelín más. Pero sí, no hay ningún problema. O sea, que la cosa... La... Sí, los de Quest ya me parecen suficientemente buenos. O sea, claro. vale Yo que estoy... estos sean perfectos, pero para Te el Tenemos muchas ganas de ver los de... los de PSVR2. Tenemos muchas ganas de, de, mm. de meter mano ahí y, y ver si realmente hacen lo que tienen que hacer con ese pedazo de aro enorme. Va a ser como una pelota. Ah. O sea, a ver que... qué tal el tiro con arco ahí también. A ver y qué los gatillos adaptativos para notar la tensión de la cuerda y todo eso, eso ya mola. O sea, en los juegos 2D... Mm te da una sensación de inmersión muy chula y que vaya tu personaje andando por la hierba y notes la hierba en el mando. Está guay. Es no un VR que estás dentro de verdad, que pases la mano por la, por las cosas y notes vibración y, y tengas la resistencia de los gatillos, de la, del arco, del, de la cuerda del arco. A mí me, claro. me tiene que parecer... Vamos, pues lo, lo que decían los, los demos que han utilizado los mandos para incluso que, que, que según el peso del objeto que levantas pues el gatillo se resista más o menos, ¿no? cosas claro. así de Pues ese tipo de cosas me eh, mola mucho hay que programarlas, no salen solas. Así Ajá. que los desarrolladores que se pongan las pilas, que les manden mandos y digan, venga, vamos a, hacer, vamos a hacer que merezca la pena gastarse el dinero en el hardware, que es lo que siempre nos Pero pasa. Pero programar eso además es divertido. Que lo, sepa, que lo sepáis, programadores Programar eso es divertido Dedicarle tiempo Aunque solo sea porque os guste eh, eh, Eso es eso es Bueno, veremos ¿Qué más noticias de hardware teníamos? O paso a contaros un par de cositas no, de, Yo no tengo más vale El marketing, hablamos antes del daño que hace el marketing Pues más daño que hace Esto es Huawei Huawei, las Vision Glass Que las sacan ahora Y estás ahí aburrido, tomándote una No sé lo que estés tomando, o estás en el metro, un sitio súper amigable, va a ponerte unas gafas, lo conectas a ese pedazo de teléfono, te las pones, y atención, el mundo a tu alrededor se convierte en una pantalla de cine. <risa> eh, mira, el botón ese. Eh, ¿Eso es para controlar las o qué? En supongo Parecía que o, sí. O, o, sí. No creo que sea volumen, porque para eso tienes el teléfono. Eh, estás viendo ahí unas películas con unas gafas que... Nunca te las ponen de lado Ahora ahí, nada más intenta, ah, ah, Casi, a ver si lo pido de lado Para ver la distancia que hay entre las gafas Que vuelve a ser otra vez Vuelve a ser sí, otra vez sí. Unas pseudo gafas Como o en sea, Real Life Claro que las gafas están lejillos Pero bueno, todo esto pasa para hacerlo Más eh, Yo que sé, amigable Socialmente no, Que la gente diga, anda, las lleva es ridículo, pero no pasa nada porque las llevamos todos. O... Mira este que... Mira este que bien. Wow. Yo, yo quiero unas que las pueda usar de verdad con... Ya, pero la... El problema de eso, que es lo mismo que tengo aquí, que no tenemos teléfonos que no que, que no consigo hacerlas funcionar, porque tienen que ser solo con sus teléfonos. Y además Huawei, que, que le, han, le han dado la patada en medio mundo, eh, a ver con qué teléfonos van, y ese es el problema. Que tú cuando haces algo con un teléfono, con iPhone no puedes, porque iPhone tiene cortado el grifo y claro ¿La te has quitado? Real, en teoría la pues con lo que sea que tengas el HDMI sí pero esos han pagado pasta pero estos no lo sé bueno pero sea, han pagado pasta? ¿a qué te refieres? que habrán pagado pasta habrán hablado con iPhone en Real para tener su aplicación en la tienda eh, digo no, yo es no, que no lo sé no, no. pero no o sea, solamente como... que, que, que sirva como que, ten, que tenga una entrada HDMI para tú, o sea, que sea la, claro. la feature, la key feature es una pantalla grande donde sea. Entonces, que le pongan compatibilidad como con poder. HDMI de yo que sé, mi móvil, tú lo enchufas a cualquier pantalla y funciona, ¿no? Pues que lo enchufes a las gafas y veas ahí una pantalla delante de ti. Yo creo que eso es o la se Steam Deck poder. o lo que sea. Bueno, vería debería pues... debería de hecho se puede hoy. con las en real Vamos a decir que nos mande un cacharrito de estos, pero esto es solo para ver, para ver pantalla. ¿Qué pasa si lo esto lo que yo quería? Conectar esto al Mac. Pero tiene la opacidad que, que, ¿eh? que, que, que tiene la opacidad, que no es, que no es sólido, o sea, que es transparente. Sí, es transparente. No, El Real Light sí que tiene la cosa que claro. te pones ahí, plop, pero este no, lo, no, no, no sale en el anuncio, por lo menos. Bueno, sale ligeramente, ¿eh? que me he fijado, y sí que sale ligeramente. Bueno, eso, ¿ves, ¿Ves la bueno, habitación sí, un sí, poco sí, detrás? Si sí, te tapa, claro, sí, pero no mucho. Sí. Y también siempre lo ponen de noche. Sí, es verdad. Solo la puedes usar de noche. Solo la puedes usar casa? de noche. Y en tu casa. Y contra una pared negra. Sí. Esta no el se lo focazo que, que tenía viendo. detrás. ¿Ya? Porque no se ve. No se ve. y luego no, Eso algo, así no se ve. Eso así no se ve ni de broma. Y luego había algo que les he pillado que salía. Claro, no sé si era este vídeo o otro. porque Solo se he puesto uno. Eh, que salía y había como, como oclusiones. que que. Este que como ve, la reglamentada aumentada, tiene lentes, lentillas. Ah, mira, esto, esto. Esto, o sea, como si hubiera oclusiones. ¿Pero qué me estás contando? Pues sí, si es imposible que haya oclusiones. Mira este. Este se va a meter una piña. Bueno, el caso es el marketing, como siempre os decimos, el daño que hace. Eleva las expectativas tan altas que luego cuando te pones el visor dices, pues a lo mejor no es lo que es. Pero también llevamos unos años ya, pues yo creo que esto, este, hemos hecho este, estos comentarios los venimos haciendo desde hace por lo menos siete años ya. O sea que en algún momento alguien hará algo que te las pongas y digan, anda, sí, pues sí, es verdad. Se ve, se ve. Otros que dicen que, que saben lo que hacen, y sabemos que saben lo que hacen, es Sony, y este es Hiroshi Mukawa. Estos han, se han juntado y han dado una charla la semana pasada. Y la charla está muy bien porque ha sido como un state of eh, art, ¿no? el, el estado de la de dónde estamos. Han subido al escenario toda esta gente y han explicado qué está haciendo Sony y cómo ven ellos que la evolución técnica va a llegar. ¿no? Y entonces, eh, en las diapositivas, entre ellas, han puesto esto, arriba AR, abajo VR. ¿no? ¿Dónde estamos ahora mismo? Es en la mitad. Venimos de las letras Fresnel vamos a las lentes Pancake, que alguien debería haberles dicho, oye, ¿y por qué habéis puesto Fresnel en, en PSVR2? Pero no se lo preguntaron a nadie. Era China. A lo mejor se lo preguntan, nunca más se te vuelve a saber de dónde... Entonces, eh, bueno, Fresnel, la, ya sabéis, Pancake las hace más pequeñas, puede juntarlas a la pantalla, verdad que luego le meten OLED, que vale. Pero que dice que a donde de verdad va el tema de la VR es Flat Optics. O sea, que ya no son... Ya no son las pancakes estas ovaladas, ya no, ya no, sino que van a directamente. Esto que vimos, no tengo aquí la diapositiva, pero que lo vimos ya en su momento con Nvidia, ¿no? Esos microarray de espejitos pequeñitos, que, que tenía pegada, pegada, pegada eh, la pantalla a los ojos. Sí, o, la, o lo que hizo Meta, ¿no? Con estos últimos prototipos que enseñaron. Eso es, de, eso que todavía queda camino con la holográfica esta. Pues eso, eso es lo que, están, en lo que están trabajando. Y en la AR lo que dice es que las lentes del futuro van a ser curvas, curvas, sí, vale. que van a ser curvas porque es mucho más. es verdad que luego entramos en los coplanares y lo haces en que de eso hemos hablado bastantes veces. Eh, si lo haces curvo pues va a ser mejor, dicen, y en, y en la explicación, la verdad, la charla no está mal, ¿eh? es muy asequible, no se meten muchos fregados porque le habrán dicho tú no cuentes nada, pero lo que cuenta lo cuenta bien. <risa> sí. O sea, curvas eh, convexas en plan que tu ojo mire a donde mire tenga este una lente misma... plana que esté enfocando eh, al sitio es. donde estás mirando, mismo ¿no? punto focal en toda la lente. Uf, madre no, eso, mía, cómo eso sería eso, eso de hecho Eso sería Bueno, pues ellos dicen que empezaron con el Gastron Ese, el gastron y, y que ahora van por la Playstation VR2 O sea que, que está actualizada la charla Menos mal Uh -huh. eh, uh -huh. habla también de una cosa muy interesante y habla de la R que sale un cubo ahí a la derecha lo que pasa es que no le daba a guardar el, el, el vídeo pero ese cubo lo que hace es que se mantiene en AR siempre en el mismo sitio y es un problema cuando tú en AR giras la cabeza y como hay latencia el cubo parece como que está flotando no está en, en una uh -huh. localización no está en una, en una coordenada exacta que os pasará cuando probéis AR y que todo parece que está con una temblequera está por ahí, y cuando mueves la cabeza se mueve un poquito el cubito sí, ¿no? sí. pues esto lo que están desarrollando ellos es que eh, están quitando esa latencia, están consiguiendo arreglar que siempre esté el cubito fijo en el mismo sitio a la escala milimétrica ¿no? que no dé esa sensación y luego claro. viene a decir una cosa aquí es que eh, habla de, de la capacidad del ojo de visión, que sabéis que es 60 por grado pero hay gente que todavía no entiende que 60 por grado es que es ves 60 píxeles. Imagínate 60 píxeles por cada grado. O sea, mueves un poquito el ojo, ahí hay 60 píxeles. Mueves otro poquito el ojo, ahí verías otros 60 píxeles. No tenemos pantallas todavía que lleguen a esa resolución. No existen 60 píxeles por ese grado. O sea, si tú mueves el ojo un poquito, pues a lo mejor estamos en 23, 25 píxeles, pero no tienen 60. Para llegar a 60, di Julio. Y, y menos que sea constante en todo el FOB, en todo Además, el campo de visión. claro, porque por lo, eso, lo del coplanar. Yo te hacía el truco de, de, de una parte del FOB, de en el centro. Claro, no pues, pongámonos que en el centro, ¿vale? En el centro. 60 ahora mismo es imposible. Para llegar a 60, él dice que tendríamos que llegar a 70 millones de píxeles. Que necesitaríamos dos veces el 8K. No estamos tan lejos. No estamos tan mm -hmm. lejos. Dos veces 8K necesitaríamos. Hace 10 años estábamos, esto era ciencia ficción ni siquiera, o sea, no, no nos computaba en la cabeza o sea, que esa persona que se va a poner las PSVR por primera vez las PSVR-2 va a estar mucho más cerca de lo que estábamos nosotros en su momento, o sea, que, que esto ya no es no es algo de en el futuro, en el futuro, cuando las naves espaciales vayan a Marte, a lo mejor tendremos algo de esto no, está más cerca de lo que creemos bueno, 70 millones nosotros de hemos pasado en la época en la que el SDE te cortaba la retina de lo es. que se notaba eso es eso es, pues era, eso es una cosa que decía abras eso es eh, eso es John esto es así bueno pues eh, esto es lo que decía luego entraron a hablar porque entró este este hombre que no sé cómo se llama que me, me encanta porque le preguntan pero esto cuándo va a ser y dice honestamente no tengo ni idea lo pone abajo honestamente ni puñetera idea no me hagas esa pregunta como para que Apple saque mañana el visor sabes o sea si no tiene ni idea nadie como que Apple, Apple va a sacar, Apple va a sacar en el 2035, si, si, si aquello Pero bueno, se ponen a hablar de algo que tocamos en el programa pasado Que es del 3D al consumo Cómo podemos utilizar eh, la captura para enviársela al usuario final Que me pareció muy interesante, ¿no? Esto venía a hacer una recopilación de todo lo que nos contó Víctor Cuando estuvo aquí el domingo pasado esto unido a el tema de los CDNs, el tema de cómo hacerlo en la nube. Y me pareció muy interesante porque dice que tienen ellos han hecho ya dos eh, experiencias reales. Y esta es la que me, me pareció más interesante. Ponen ocho cámaras en el campo de fútbol del Manchester United, en el Etihad, En el City, perdón, en el Manchester City. Eh, y le ponen, eh, esas ocho cámaras están grabando, pero no están grabando el campo. Están con el sensor de la pelota y además están grabando las poses de los jugadores. Las poses, el ICA, lo, lo que hacen los jugadores. Uh -huh. Esos datos lo capturan y lo mandan por las gafas a un visor ex extra, o sea, un visor que está fuera del estadio. Y lo que ve esa persona no es el campo real. No está viendo un streaming real. Está viendo... Del, del FIFA. Ve el FIFA, <risa> efectivamente. Ve el FIFA, pero con la pelota donde debe estar en el original y con los muñecos moviéndose como lo están haciendo los originales. Mm. Con lo cual el ancho de banda es ridículo, porque lo único que estás mandando es poses en tiempo real y una pelota, en tiempo real, o sea, coordenadas. Como un juego multijugador o algo así. Efectivamente, claro. efectivamente. Y luego ya tú te curras lo que quieras. O sea, pueden ser palos de fregona. O pueden ser eh, eh, <risa> Meta Humans Hechos con los pelillos de tal. Porque ya te da igual, ya es, ese ese cómputo ya se está haciendo en tu ordenador. O en tu teléfono o en donde sea. Pero los sí. datos son reales. Es otra manera de ver un streaming cuando no tienes ancho de banda suficiente para un volumétrico, como nos dijo Víctor. Me ha parecido súper original la idea y no sabía que estaba... Voy a investigar más, porque me ha parecido súper chula. Una, eh, una de las pruebas que hemos hecho aquí en mi estudio era... Eh un sistema para... Eh, enviábamos la actuación de un... de un Era para turismo. Y la idea era que el guía turístico estuviese en su casa con el casco de VR y se traquearan sus movimientos. Entonces los, los turistas cuando cuando querían verlo veían a un guía en el sitio señalando... Eh, porque el, el guía estaba dentro de VR en el sitio se pues podía señalar con las manos la estructura y no sé qué. Y se, se enviaba por streaming eso a los... A los visitantes, Eso. ya fuese a través del móvil O a través de un casco de VR uh -huh. Y es, es bastante chulo esto es lo, lo que pasa es que aquí En, en un campo de fútbol traquear a todos los jugadores eh, Bueno Pues pareció interesante Y la otra esta, esta, esta es un poquito más heavy Esta es un tío desde su casa conduciendo Y el coche de verdad en la carretera <risa> A 9000 kilómetros de allí y el que va dentro del coche va muerto, perdido. O sea, va... Le pega el lagazo y se va. Se hace el recto directamente. Atraviesa el edificio. Pero no eh, pasa nada, porque luego se teletransporta el coche. Ah, no. No, no. no puedes teletransportar el coche no. atrás. Tomará control la IA en ese caso, seguro. Y lo arregla. Claro, ya, la, ya la, se pone a, a atravesar las puertas, ma, matar peatones. Eh, eh, pero bueno, parecía muy interesante que, que el tío en Tokio y en Alemania el coche se conduce solo por el de Sony, que ya le podían haber puesto unas gafas. Le ponen ahí tres monitores con un fo de mierda, pero bueno, pues esto, esto es lo que es ¿no? O sea, que, que esto es el, el, el, el The next level en la simulación. O sea, tú te piñas en tu casa y acabas de romper un coche que vale 500.000 euros. Te llegan una factura, pero a ti no te ha pasado nada. ¿No? Eso es, que esa es la idea, que a ti no te pase nada. Bueno, esto es eh, seguramente de aquí a que lo hagan los aviones. El, el, el EuroTraxi, dato real. El EuroTraxi, dato, claro, claro. Tú entras en Hostia, el avión abres este y ya abres no he el negocio. Vez. Tienes a camioneros sí. re reales Gratis. que realmente pa pagan por ser camioneros. No. no sé por qué no se ha hecho ya sea que, que, lo, que lo saquen ya Y, y, y se, lo, que se lo vendan a usuarios Que quieran conducir camiones desde su casa Y, y lo son los propios usuarios quienes pagan Por conducir esos camiones Claro, pues me, me, me Uber está Tú te sientas en el Uber y hay un muñeco de plástico Así puesto, y en realidad es un conductor Que está en Pakistán, en su casa O sea que El mundo el mundo va a una velocidad Que, que no nos imaginamos y de sí, la Como dice en el F1 te la juegas sin, sin consecuencias. Te la juegas sin consecuencias, no. Pues eh, mm. que sepáis que eso, que el mundo va a esta, a esta velocidad. Vamos, a mí cada, cada domingo que traemos noticias así un poco más fuera de, de, del mainstream me, me, me flipa dónde, dónde estamos, ¿no? Otra de las, <risa> la última noticia de hardware que tengo es esto que. Me vais a intentar. A ver cómo lo explico. Vamos a ver. Eh, realidad mixta. Para usar gafas O sea, gafas de realidad mixta Para utilizar un cacharro Tocándolo, pero sin tocarlo ¿Vale? O sea, touch freely O sea, que como que sale en una pantalla Y tú mueves el dedo Y tocas un botón que en realidad el, el botón no está ahí ¿No? Eso es como... Eso ya sabemos que existe, ¿no? Eso es un layout Eso es, un, eso es una cosa mm. que flota y tú lo tocas Bien Y entonces, tú abres... Tú abres la patente y la primera foto de la patente la figura 1 uno. ¿eh? Y no, me lo estoy, no os estoy diciendo que no. O sea, no, no os estoy haciendo una broma. ¿De qué manera se te puede...? No, <ríe> ¿Por qué? No es un botón, ¿verdad? Tiene una forma más, <ríe> no, más no, alargada no. que un botón. Que no, que no. Bueno. Es un botón. <risa> es un botón. Pero ¿en qué cabeza se le ha metido a alguien el que ha hecho la patente eh, utilizar esta imagen para hacer un interface que puedas tocar? Os voy a poner la imagen. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos? Esto es una patente real. Esto es una. ¿En qué estamos pensando? De verdad que. ¿Por qué? O sea esto. ¿Qué le han pagado? ¿O no le han pagado? ¿O es una venganza? ¿O es que estaba el tío Calentón y, ha, y ha dicho venga vale? Es que no lo pillo. Yo. Es que no lo pillo. ¿Qué? ¿Por qué? En vez de poner a la, la, la típica persona eh, estándar con. Claro, luego sí. Luego te ponen la figura 2. La figura 2 te ponen. Ya ya ya ha he hecho caquilla. ¿no? Se ha levantado del baño. Y ya toca. la aplicación aplicaciones. Si está en el váter o está. Claro. Pero, y luego ya la 3, pues, o la 9B, pues ya te haces una <risa> idea de lo que es. Pero si tú eres un señor que recibe patentes y dice, a ver, ¿de qué va esta patente? Pasas la página y ves esto, dices, <risa> pero, pero ¿por qué? O sea, porque os he, yo, porque os he explicado qué de está está va la patente. Bien, no, si no os pongo entiendo, esta imagen no. sin explicaros la patente, yo os digo, ¿de qué es esta patente? Ah, pero, porque está, supongo que está controlando Con esa interfaz En plan el chorrillo este los, es, es, En verdad le veo sentido que lo saquen, por ejemplo en Japón Donde los váteres son tan avanzados ¿no? Que necesitas una interfaz de realidad Aumentada para manejar el váter eh, Quizás por eso Yo no lo sé no lo sé, pero es para traerle y hacerle una entrevista al que ha hecho el, la patente, decirles. No sé que este lleva una especie de casco también. Sí, no, o sea, no, no, es, es que lleva una cosa, es que no, es como lo ha hecho, esto lo ha hecho el GPT, o sea, lo ha hecho Stability Diffusion. <risa> <risa> ha puesto ahí, ponme a tal pa, y se ha pirado y, y, y lo ha puesto. <risa> Pues no, no me parece descabellado que sea una cosa, un resultado de Stable Diffusion no, yo, o, no. o, o algo así. No lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a pasar página, que sepa y las patentes. El mundo de las patentes es lo más ahora mismo. O sea, el mundo del porno se ha pasado a la patente. Ahí es donde de verdad se mueve el, el, el temita. <risa> vamos a hablar pues de sé. software. Anda, a ver si arreglamos ¡Pum! esto. Pues sí, porque es, es pico que te traes seis juegos ahora si lo compras desde el 9 hasta el 10 de enero aunque la letra pequeña pone desde el 9 al 6 de enero y el canjeo sí que es desde el 9 al 10 de enero ya sabéis como antes tú compras el visor y es cuando tú la activas realmente cuando te dan los juegos y son los tres que ya conocíamos ruin mouse after the fall y smith body combat se suman sores Lozi, loci one sports vr igual capaul mini golf que es un gran juego también y aquí tenéis los pasos. Entras en la app desde el móvil, descargas de la aplicación de pico del móvil, creas tu cuenta, inicias sesión eh, usando la, la, la cuenta que. De tu, o sea, activas la cuenta, lo vinculas con el visor y vuelves a la App Store y te descargas gratis los juegos. Te lo dicen ahí y hay la letra pequeña abajo del 9 al 6. La compra, pero bueno, yo la compra ellos no saben realmente. O sea, es la activación que aparece debajo. Pero bueno, no sé por qué. Lo ¿por qué te ponen eso de, de nos reservamos el derecho de sustituir sin previo aviso los juegos por otros de valor similar debido a circunstancias ajenas a nuestro control? ¿Qué, ¿Pero qué circunstancias van a ver Si eso es software. O sea, si me pues dijeran, se cubre la espalda por si hubiera algún problema. Yo ¿Pero qué problema va a haber? Esto es, ¿Te regalo estos esto es, juegos? Esto está, ¿Has llegado a un acuerdo con el estudio? Sí. Porque claro, tú te compras esto, te gastas el dinero y cuando entras en vez sí, de Sí, es digital, ser no se va a agotar. El claro. teléfono es el gusano ese que daba vueltas comiéndose la... Y te pegas un en tiro. No, entonces me habéis engañado. Juegos valorados en más de 150 euros. O sea, verdad, que... A ver, el, el Body Compact mola. O sea, está muy bien. Mm. Es de los mejores que hay de fitness. El Ruin Mouse, pues está de aquella manera. El After Default, bien. Al final, After Default, mm. yo lo veo regalado en todos lados. O sea, tiene que haber 100.000 millones de jugadores. El Lozi, mm, raro uno. El Sports VR es muy divertido. Y el Wolf About es el mejor del paquete. O sea que, bien, ¿no? Sí. Son buenos juegos, la verdad. Sí, señor. Sí, Por pues sí, eso, señor. Que, que según dicen ellos, si son unos 150 euros en juegos, no y el Bison vale 429, pues menos 150, como pues si te costara 279 euros, pico 4 Si mm. te molan todos los juegos, claro. Y te los ibas a comprar. Eh, sí, ya depende de... Tienes que tener en cuenta cuáles vas a jugar, cuáles te van a gustar, probablemente. Y ahí sí te merece la pena o no. Pero vamos, sí. Si te gustan todos, es una ofertaza. Yo estoy con los Sí, eh. sin duda Yo estoy con los Cuando dice me huele a nueva oferta Porque no han vendido como esperaban Yo estoy con él Yo creo que estas cosas... Eh... Ofertas siempre sí. las hay, ¿no? O sea, quiero decir Oculus lo ha hecho desde pero, siempre, ¿no? Claro, y Oculus. lo está haciendo ahora Con Beat Saber y Resident Evil 4 también regalando Pero Beat Saber ha tardado en hacer oferta Un mogollón de tiempo ¿no? Bueno, Beat Saber, Oferta de, lo, de las Seis canciones juegos, individuales Que se... han hecho Seis juegos Pero en Yo juegos. No, los he, no los he visto eh, Nunca Además y, y Resident Evil Es Sí, sí, Jugos algo, que claro, te vas a comprar activa, sí, cuando jugabas los Touch, cuando te los Touch te daban más de, o sea, te daban varios juegos, ¿eh? y incluso aplicaciones. Aquella época, no, o sea, ah, Es, no es ves, verdad y, que y, te daban el, el juego del zorrito este, ¿cómo se llama? El, <risa> el Lucky's El Lucky's, Lucky's, sí, Teril, el Lucky's o sea, ya Bueno, pues está eh, bien ese juego, es bueno. Yo sigo, sigo pensando que rich en su momento, es que, pero he de mientras, porque, Pero con eh, el no. Touch, o sea, luego cuando no lo regalaban con el ta cuando la o sea cuando metías el óculo pero era el de la versión con touch o algo así no sé no me acuerdo la verdad sí sí era cuando, cuando metías los taus no. te, te canjeabas los juegos sí o sea te, te, te sí. los descargaba. y estaban chulos estaba bien sí el lucky ah, State a mí me flipaba me, me parecía un juegazo... mira que oscar no 6, no, sino siete Oculus ok. ok. ok. daba siete fíjate Lucky Tail, Medium, Toy Box, Quill, Dread, Dead and Buried, Dragon Front y Robo Recall. La Es verdad. Es verdad, el Robo Recall Ese era bueno, sí. Sí, ese es bueno, sí. Y un gamepad de Game One. Es verdad? Te da mal, bueno, eh, Que está bien que regalen. Que regalen todo. Si pudiera ya regalar el visor y 10 juegos, pues mejor, que mejor. ¿No? O quizá no, porque eso hace le da la sensación de que los cascos de VR son baratos a la gente y luego pasa lo que está pasando con Oculus, con Meta, vamos. Que, que a la siguiente te meten 1800 euros de, de, de visor y... Es como la droga. No hay por dónde cogerlo. Es como la droga. Por te cuando doy ya este, no Te doy este gratis y el siguiente ras, si la quieres. Mm, ahora poquina todo lo que nos ha poquinado antes. Mm bien, bueno, bueno es, una, patate, es una buena yo sí. creo que Pico pico lo que yo no sé es quién se va a comprar Pico ahora porque Pico tiene una cosa que, y esto es verdad que da para otro un programa de horas y tal no pero, pero eh, Pico se la compran los primeros en llegar esa primera gran oleada de ventas se realiza a gente que somos del mercado gente que conocemos Pico que sabemos de lo que, bueno, pues eh, vivimos en el ecosistema, todos robianos. vosotros que veis vídeos, que si sí, Alejandro Paco... Eh, y algunos como... lo usan para PCVR, también. Que no Además, para... algunos lo usan para Con lo cual... Eh... A mí me gustaría saber qué profundidad o qué, qué va a tener pico en el mercado que no es nativo de la VR todavía. En gente que cuando, que, yo qué sé, el padre que llega a Media Market, el que entra en un momento ahí, en que no conoce a ninguno de los streamers de, de VR, que no conoce real o virtual, no. Eh, a ver quién es el que tira de ahí. Porque lo normal es meta y además ahora, por ejemplo, aquí en Boadilla, donde yo vivo, vas andando y están todos los carteles de meta. Meta, sí. meta, que sin sí metaverso, tal. Se están gastando mucha pasta en, en eso, con lo cual. Y, y lo regalan con mil cosas el, el Quest. Con, te, queda, el... te queda en la mente de. Ah, ¿Tenéis la gafa virtual? ¿Era quién? El Zuckerberg este. No, pues. Eh, yo qué sé. Entonces, hmm. bueno, no es. O sea, es, yo, yo tengo mucha curiosidad por saber cuál no, es no, el desarrollo no, es de Pico pero, estas Navidades. Mira esa, pre esa pregunta, Oscar, la de Miku. O sea, no. O sea, Pico puedes usar sin ordenadores, como Quest 2, es standalone. Lleva un procesador la gráfica o sea, lo lleva todo integrado y puedes jugar a estos seis juegos que son nativos estos son juegos de, de pico de la historia nativa de pico ves como gente luego como aparte Mico, ¿no? con que no cable con wifi te puedes conectar al ordenador también y expandir tu biblioteca a otros juegos hmm. PlayStation 2 es un visor solo de consola de la play 5 o sea te quedas atado a la play 5 con un visor de estos tienes lo que tienes nativo más lo que te da pc es para que se entienda un poco bueno, pues eh, mucha suerte a pico en estas navidades Veremos eh, cuál es su desarrollo Y veremos eh, Qué ritmo de actualizaciones meten Porque eso también es importante El... Y hablando de actualizaciones Para hilar La actualización sí. de Quest La V47 Que la voy a resumir así rápido Porque ya sabéis que es la primera que llega Con Quest Pro ya en la calle Y trae dos cositas para Quest Pro Poder reproducir audio Como cuando pones música de fondo Y te pones otras cosas pues es eso, puedes poner música y hacer otras cosas luego tienes también que cuando captures en realidad mixta ya no se va a ver negro el entorno real, sino que se va a ver por lo que estás viendo en tu realidad para compartir vídeos fácilmente Qué no tiene que hacer movidas o sea, peligro tiene eso <risa> luego sí, sí. cuando sí. captures fotos o vídeos, esto ya para todo, cuando captures fotos o vídeos se, se te sincronizan en el móvil para que sea más fácil no tengas que andar ahí con el cable copiándolas y cosas raras eh, luego la aplicación del móvil se, se actualiza Vamos a tener los amigos más fácil para encontrarlo en la pantalla de inicio Y, y, y iniciar partida, como veis ahí arriba, la, los avatares Y luego han mejorado el tema de, de la gestión de dispositivos La han revamped, como dicen, lo han, lo han rediseñado uh -huh. Para que sea más fácil pues saber cuándo necesita carga nuestro visor, por ejemplo Luego podemos compartir la lista de, de los juegos deseados para que amigos nos bueno, lo regalen ahora en Navidad, ¿no? o cuando sea, o nuestro cumpleaños, lo que sea. Y también puedes comprar, eh, como dicen, eh, tarjetas de regalo de, de MetaQuest para canjear por cualquier aplicación y tal. Luego el espejo en Horizon Home, que es el Home de, de, de Quest, donde poder ver nuestro avatar de cuerpo para arriba, ya sabéis, sin piernas, de momento, y cambiar ahí todo el tema de eso que es Oscar. Esto es Esto ya nuevo... te deja? El modo desarrollador. Ah, a vale, sí, ya se he, tardado, he tardado 15 días. 15 días. Se ha montado un pollo en el. Es que lo acabo de dar ahora. Y me, y me ha ido. Esta mañana no me ha ido, me ha ido ahora. Eh, se ha montado un pollo ah. en el foro de meta. O sea, la, la gente ya empezaba a, pues, como foro coches. Yo iban a pagar unos mariachis <risa> para que se fueran a casa de Zuckerberg, porque hay mucha gente que utiliza las pues para trabajar, aunque no lo parezca. Y hay muchos desarrolladores que les ha tirado el modo desarrollador y ya no podían ponerse las gafas para cargar el APK que ellos querían. Con lo cual, había mm. el, el foro estaba calentito. Y ya para Masinri siempre entra alguien de Oculus a decir no pasa nada, estamos trabajando en ello porque muchos de vosotros ya se ha solucionado. Si no se ha solucionado ir a esta página, una página que no iba. Y entonces la <risa> gente, va, me cago en tu padre, porque ya que te mientan duele. Pero que te tomen por imbécil duele más. Entonces, mm. bueno. Pues eso, ya, ahora ya por fin. Eh... Pues luego también puedes personalizar el menú universal, que es este que aparece rápido ahí debajo con el, la tienda, las aplicaciones, y poder y poder anclar ahí aplicaciones que utilice a menudo, como puede ser, yo qué sé, las has dicho antes de Minigolf, pues ese, si juegas todos los días, pues lo tienes ahí el Beat Saber. El poder aceptar con, la, con las notificaciones las invitaciones, de, de las peticiones de de amistad, de seguidores, como se llama ahora eh, atajos de captura en los mandos que le das por ejemplo al botón de MetaQuest o botón de Oculus, si tenéis los mandos antiguos eh, y, al, y al gatillo derecho a la vez y hace una foto y hay otra combinación para grabar vídeo que, que es mantenerlo pulsado un, un, un rato y luego la, la posibilidad de utilizar los controladores perdón Top Pro con Quest 2 que es lo que hemos hablado antes y también el, el panel de, de cámara, que ahora le lo han cambiado el nombre, que ahora se llama el sharing Panel, donde capturas el Camera Panel, dice aquí. Sí, que será más Pues eso confuso. es todo lo que... Uh -huh. Lo han hecho más, más fácil de entender al usuario. Y no sé si, si tiene ya, pero si no estaría bastante guay, que no sé si se ha pasado a vosotros que el quest que se le gaste la batería porque todas las ya han encendido es una de las cosas más comunes que me ha pasado a mí sin embargo como realmente como se, ahora lo está controlando la, la app del móvil estaría guay que te mandes una notificación diciendo oye que, que le falta que le queda poca batería al quest y, o algo así no sé que te avisase sí. eh, con una notificación eh, en el mundo. Eso, Estoy Karma, se lleva quejando desde hace infinito, de que no puede ser. Y eso nos pasa a muchos, que te coges el visor, te lo llevas al trabajo, a casa de alguien, a tus primos, tu familia, y cuando llegas, pelado. Por eso, mm. lo que han hecho es crear un mercado paralelo de baterías externas, de straps con baterías, o sea... Pff. Bueno, son cosas, fallos de diseño que no, no, no sé, a mí no me hace mucha, mucha gracia. Bueno, estamos viendo aquí el, el vídeo de, de cómo se captura, que ahora mismo vas a poder capturarlo en, en realidad mixta. Veremos a ver cuántas veces tienes que decir que sí que quieres. Mira, Nanome, ah, había pensado que era name, Digo, qué, qué triste, tu nombre es name, Es un sin, sin, sin nadie. Pues, eh, pues, pues juego. Espera, espera, solo un segundo, solo un segundo. Eh, <risa> que ya empiezan a, a poder funcionar las quests, ¿no? Porque esto llevaba tiempo, pero yo sé que lo he estado leyendo. Ah, lo de la, sí, las anclas esta. Los puntos, las, los, las nubes de puntos, los puntos de, que se van creando. Tú cuando te pones el visor, el visor lo que hace es crea esos puntitos. Esos puntitos dice dónde están las cosas. Si mueves una mesa, pues entonces se va al carajo y tienes que volver a hacer la habitación que es Por eso es lo que pasa, por la nube de puntos que se dio la mierda Pero ahora lo que se va a hacer es que cuando haya dos quests jugando al mismo juego Van a poder utilizar esa nube de puntos conjunta Ya no tiene que hacer la nube de puntos uno y la nube de puntos otro Ya con que la haga uno, la comparte con el otro Para permitir que cuando juegues en el mismo escenario Estéis sincronizados con varias quests Que eso hay gente que le hace, por ejemplo los location base no, esto le va a venir muy bien a los location ¿veis? Que se comparta, ¿no? Porque ahora creo que sale, ¿ves? Lo compartes, sí. compartes tu, tu mundo con las otras gafas que están en el mismo sitio. Qué guay, para, eso. Sí, para poder habilitar este tipo de cosas que vimos ya en la CONED. Esto es de la CONED 5. O sea que, que... Sí, eso había que hacer tus trucos para que funcionara en realidad. Claro. La arena, escale. La arena. ¿Tienes, tienes que decirle de una forma externa en tu programa... ¿Cuál punto de la habitación es el común? O sea, en plan como para calibrar la habitación cada vez que empieza? Bueno, pues esto, esto mola un poquito más. Eh, lo último de software es que el OpenXR Toolkit ya es compatible con OpenXR. Este era el OpenVR Toolkit, ahora es el OpenXR Toolkit. Yo no sé si esto lo habéis llegado a utilizar... Pero permite, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, permite hacer upscaling. Esto la gente de, de Sin Racing lo conoce más también. Permite hacer upscaling y también permite hacer el Fobeater Rendering, forzarlo. ¿Vale? Puedes. Si el juego no tiene Fobeater Rendering. O si. Pues, bueno, quieres forzarlo a otro tipo de Fobeater Rendering que tú quieras. Lo puedes forzar. ¿Cómo lo fuerzas? Vas creando estas tres regiones. No es como el Fobeater Rendering de, de Quest, que hace cosas. Eh, parte en zonas distintas la pantalla ¿vale? y va, y va eh, poniendo. Estos son directamente. Eh, tal, Yo lo he estado probando, no vale para nada. Ahora siempre dirá alguien: Pues yo he ganado 50 frames por segundo. Bueno, pues yo con las bar, yo que además es. yo Mueves los ojos y se mueve el FOBAT rendering, o sea, es variable, lo vas mirando y va cambiando. No he ganado ni un frame. Entonces, Depende del juego, supongo. ¿En qué juego lo has probado? <risa> en E-Racing que era el que yo quería probarlo, porque era donde de E Racing verdad, de Saders va justo. En realidad, e -Racing, o sea, no, el CPU no se la come un... doblada. Todo es, es, tengo un problema de CPU continuamente. Porque esas otras, que eso mola mucho. Te lo dice aquí, en algún lado. A ver si tengo por aquí, mira, espérate aquí. Aquí esto está flotando encima es gratis por, por cierto si queréis utilizarlo utilizarlo porque es gratis si os lo instaláis y es una herramienta a mí también me, me vale porque me, me pone la hora me pone la hora y como yo estoy corriendo y se me va la olla eh, pues por lo menos va. bueno te dice el frame rate al que está eh, y luego te dice también si la cpu es el límite que no quiere decir que sea tu cpu que quiere decir que a lo mejor el juego todavía la cpu pues no no han hecho no lo han optimizado todavía y lo que está lastrando el juego no es la 40 90 de 2000 pavos que te has comprado, sino que el, el juego tira de CPU y no puede la CPU. Entonces me ha parecido muy interesante probarlo. Eh, porque tiene mil sí, cosas. Claro. Mil cosas. Pero y encima de. En es juegos que sean bastante demanden, demandantes en, en. cuanto a shaders y tal. Sí, quizás sí, sí, a, sí. sí que tenga una optimización. Y sería incluso más interesante si el propio juego renderizara alternativas, versiones no alternativas a esos shaders más, más simplificados, por ejemplo eh, que no utilizase eh, reflejos eh, planares o lo que sea en, en la periferia, sino en plan simplificaciones y cosas así ahí sí que se podría ganar uh -huh. bastante, bastante, bastante pues... pero sí, en juegos como iRacing, que realmente en cuanto a, a shading es bastante sencillo, no creo que ganes mucho, y de hecho es muy demandante de CPU porque realmente los, los coches ahí, pues la simulación física. El, uh -huh -huh. No sé. Y que no está y que depende de los circuitos también. Pero solamente me gustaría meterlo en un aseto. Voy a ver si lo meto en un aseto. Eh, ¿En un aseto quizá? ¿Sabes lo que mola? Lo paro es que no tengo aquí la foto. A ver si para, para el programa que viene me grabo un vídeo. Porque mola, porque puedes tocar esto. Que esto no es muy normal. Que puedas tocar los eh, las zonas y entonces puedes ponerle a cuánta resolución quieres cada zona y llega un momento que le puedes decir que ni siquiera te lo renderice sale negro está guay. entonces puedes crear uh -huh. zonas negras que no vas a renderizar y cuando mueves el ojo mola un puño porque claro y luego lo que he hecho ha sido dejarlo en un agujerito así y lo único que ves es el agujerito entonces eh, es muy divertido eso. o sea para estas cosas es, es, es muy divertido y luego y, y, y luego que... eras tú el que decías que no te querías que querías haberte ahorrado todo lo que hemos estado Trasteando en el pasado es y directamente es que empezar en PSVR sí a lo, no, lo que nosotros nos gusta es esto. Es el. el yo quiero que me dejen tocar. El, quiero cagarla. Quiero que luego te pongas el, el juego y no veas ni un píxel porque ha colgado. O sea, está roto el firmware. El, es verdad. Porque se te los... ha colgado el cerebro, es directamente. Somos, somos lo que somos. Si no lo conocíais, ya lo conocéis. Y si lo conocíais como OpenVR, ahora se llama OpenXR. Probarlo y nos vais contando a ver si la, en qué juegos las ganancias son. son porque esto sería llevarle la contraria al gran Karmac. Carmack cuando dice el de rendering a lo mejor no merece la pena. Y como nosotros somos unos ansias mentira, mentira. Luego te pones el juego y dices ah pues en verdad no gano nada. Y entonces suena la voz de Karma la risa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Por ahí. Eh, última noticia de software la última última última. Steam VR ha cambiado el, el tema de de dónde sale que es VR. No se ha montado otro pequeño pollo. ¿Esto lo ¿Cómo? habéis leído o no lo habéis leído? Que han movido los ¿No? detalles de la VR de la página, en vez de estar ahí a, en el sidebar vale lo han movido a System Requirements No, es fastidio <risa> Ah, que, no, que la compatibilidad <risa> que VR con los juegos lo han movido del sitio sí, donde estaba Ahora está en System Requirements Así que el otro día, mire, no sé qué juego fue, digo, coño, no pone qué visor es compatible Claro, porque ya no, porque ahora como dice que, que hay mucha gente que tiene VR que lo han movido a otro lado y lo han movido otro. Normalmente se para... lo avisan por correo. Bueno, también es cierto que estoy yo despistado con el tema. Pero sí, pues a esto, los desarrolladores sí. se lo avisan. Pues ¿No, sí, lo no, sé si ¿No lo han mí no avisado? No sé si. no me suena haber recibido ningún email con esta información. Que quizás sí me lo he perdido porque es cierto que estoy muy despistado, pero creo que no. Bueno, pues ya para eso veis la hora virtual. Para pero ¿Dónde está eso? Estoy dentro de Hard Life ali y no lo veo por ningún lado. No lo sé. O sea, ya que estamos bien no directo. ¿Lo ha sacado en Twitter? No, no, pero que no veo los visores ahí Y si bajo los requisitos Tampoco lo veo Es que tiene que ser el juego quien lo haga Yo me imagino que tendrá que ser el desarrollador El que se meta ahí y diga system requirements, visor virtual Pero que no sé son... O sea, tú estás aquí Y bueno, de esto lo miraré luego Porque no sé qué, qué han en, hecho. en el Half-Life claro. no pone en ningún momento Que sea solo compatible con VR No lo veo, ni con qué visores, ni nada O sea, si no lo han claro. puesto ni ellos ¿Ves? Lo dice John. Dice que no lo han avisado. A mí, yo la verdad es que no lo habían avisado. Y estaba pues estaba como pero la señora no. esa en el baño eh, utilizando la tal y lo leí y dije, uy, qué cosa más rara. Pues esto se ha tenido que liar Pues efectivamente, se ha liado. Sí, no hay que gente que no le ha gustado. Eh... Compatibilidad con Steam Deck sí sale, pero no veo la compatibilidad con VR. Eso, es, eso está en el mismo sitio. Claro, eso salía antes abajo, antes, antes de, después de lo de un jugador y todo esto Sí, sí, ahí a la derecha, abajo Sí, a la derecha, no. sí Pues, pues no ya. salen, efectivamente. Solamente efectivamente Tú te metes ahora en Ubris, por ejemplo, que es nuevo Y no sabes qué visor es compatible hace de primera O sea, yo no sé vosotros Pero no. Pero ni Half-Life sea, Tampoco Tienes que entrar en, en, en sistemas Ya, ya, yo he metido en Alix porque es de ellos Para ver si tal Y no pone ni en su juego <risa> Flipa no se han enterado ni ellos mismos Que lo han, que han cambiado esa feature Esto <risa> lo ha cambiado so, uno antes, bueno, antes de, te, Le te despidieron te pone... y dijo, así ah, os jodéis a la, pa. <risa> Y lo subió ni, no, no hizo ni, eh, Mandó el commit directamente a la, pa, Y se pira bueno, eh, sí, sí, Seguro que el que habláis del Superhot Sale, pero porque a lo mejor ya lo tenía Porque yo recuerdo que algunos desarrolladores Ponían ya cosas de, de, de, en plan de que pues, se Ya, ya que show. estamos en Steam y estamos sí. hablando de juegos Vamos a meternos en juegos, es verdad que esto luego se nos eterniza claro, por aquí compadre claro, no, que vaya no cagada bueno, vaya cagada va. que han hecho no, vete, vete vamos a hacer un repaso rápido venga, venga, que ya juega. me deja aquí eso a las 10 y media y... <ríe> es <verdad. ríe> y es la hora de chapar <ríe> ahí va, si suena le he dado y suena sí a ver solo el, el resumen este que os decía de algunos juegos destacables pues por ejemplo Call of Duty VR Quest 2 en el segundo trimestre de 2023 que puedo ver un poco cómo son esas mecánicas yeah. que han implementado de la VR y este es somos Nora que va a investigar las pistas dejadas por la expedición de su marido desaparecido y tenemos que resolver ingeniosos rompecabezas y descubrir la verdad detrás de ellos y eso. Exploraremos los entornos en VR, los del juego plano. Esto es una adaptación del juego plano a VR y tendremos una isla tropical, fantásticas pistas, ruinas perdidas y paisajes subacuáticos. Venga. Este es español el estudio y el siguiente es The Signifier VR, otro juego plano que llega a una adaptación a VR y sale para Quest 2 a principios de 2023. Surrealista aventura de misterio en primera persona, mezcla investigación experimental, psicología e IA. ¿Cómo se llama? De... Un segundo, muévete mu entre, libremente entre la realidad, los recuerdos objetivos, los sentimientos subjetivos, buscando pistas en entornos alucinantes, resolviendo puzzles. Y como se ve aquí, bueno, se está escuchando el, el audio, Oscar? Sí, sí, sí, lo sé. <risa> Sí, sí, ¿no? Que es la idea La cuestión es que, que, que, se, que va reconstruyendo Como sueños, ahí en plan ahí como, como viendo los sueños Un poco como el discronia este que, que ha salido el juego de, de y Los recuerdos son con de... fotogrametría Sí, que, que tienen que dar Más miedo y todo Oye, ¿cómo se llamaba el juego aquel? Joder, que, que moraba un puñado, que estabas en una casa Y eran recuerdos, que tenías que ir tocando cosas Y había, estaba a veces cables Cambiaban, eh, te daba Sustos, todo con unos colores muy de neón ¿Os acordáis? Que estaba este hombre. Okay, bueno, sí, sí, sí, el cuanto os lo digo, lo vais a saber. Que estaba el de. A ver, a ver. Eh... Eh... Bueno, sigo, que de igual. De, de netas bueno, que te acuerdas. Vértigo ah. 2, pon el trailer. Eh, Quest 2, PCVR, 30 de marzo de 2023. Se va a este. Y esa aventura de RV para un solo jugador. Y como, como el primero Teníamos que explorar ese reactor Y aquí nos dicen Que tendremos que, que, que explorar las profundidades del reactor Para terminar nuestro viaje de vuelta a casa Y bueno, Vertigo 2 va a ser pues Un, un mix de, de muchas cosas Como se ve en el tráiler Que hay de todo, ahí está, mm. que vamos en barco Transference, gracias John Transference ah, Joder, el pedazo este de hoy. juego como un, un buenísimo De Ubisoft Sí mm. señor Sí, sí, Pues, eh, me El otro que. Bueno, otro de los que quería destacar es. Attack on Titan. O ataca a los Titanes VR Unbreakable. Irrompible o encantable ¿no? O algo así. Eh, sí. Los jugadores se equiparán con su Omnidirectional Gear. Y se sí, enfrentarán bueno. a Titanes Asesinos. O guay. sea, los que se cargan a la humanidad. Tendremos que proteger a la humanidad. Y seremos un explorador en misiones únicas. Para el regimiento de exploradores. Y tendremos armas para planear la estrategia y habrá dificultad, bueno la dificultad irá aumentando, esto es lógico, es un juego por principio será más fácil y luego más complicado y nos dicen aquí que hará que falta determinación y habilidades decisivas para llegar a la batalla final, o sea que no será tampoco sencillo, tendremos para un jugador y cooperativo para dos jugadores que ofrecerá distintos tipos de jugabilidad, el modo para un jugador dicen que habrá que luchar por recuperar el control de la, de la ciudad matando titanes uno a uno. Y aún no han revelado más detalles sobre el modo cooperativo. Vale, pero ya, ya os digo, para mí este es súper especial. Esto lo he hecho esta tarde con el Estable Diffusion. Que me ha ah, molido. y digo. inglés y japonés, voces y subtítulos en esos claro idiomas. Que sí. Claro que sí. Mira, ahí está todos. <risa> Esto, y, eh, y verano, verano de 2023, también cuentos. Si lo hacen bien, mola un puñado porque vas saltando por, por los muros de la ciudad el muro María el muro, vas, vas saltando por... por y, y tienes que matar y dónde están... A, a, a, a, tienes que matar a los... esto es un poco de narrativa porque como el tráiler es una frase pues eh, os tenemos que hacer el tráiler nosotros eh, tienes que darle en la nuca y vas con las cuchillas, con unos scooter vas con las cuchillas, vas saltando dándole al, al vapor ese que hace y sale disparado y entonces le cortas, ¿dónde le cortas? aquí en el cuello, si le cortas ahí eh, no os voy a hacer spoilers de por qué Y luego toda la ciudad está metida en, en, en unos muros Esos muros que están ahí pues, uh -huh. el, el muro rosa, el, el muro maría El muro sena que están ahí todos juntos Están aquí dentro, esas son las ciudades Y cada ciudad está ahí dentro Porque cuando pasan los titanes Tienen que saltar, bah, es que mola un puño Yo es que es uno de mis animes mancas favoritos Sí, está muy bien la verdad. Así que vamos Que ganas le tengo A ver si de verdad bueno Más Sí. Además, es una experiencia que en VR tiene que molar mucho porque es muy volando. Vas va volando por los sitios con una, con una claro. especie de Spider-Man que lanzas es que a Lo, lo y... pensaba muchas veces. o sea, esto es, yo, sí. Había juegos que estabas volando y yo decía, joder, si soy <coughs> ataque y tal. Pues ahora vamos a tenerlo de verdad. Ojalá <coughs> que salga bien. No, no voy, a, voy a bajar el hype. Va a ser muy malo. Va a ser muy malo. A ser... <risa> Seguramente la calle. Más. <risa> ¿Qué más? Puede ser, no puede ser que no se emocione verdad, No puede ser, no, va a ser un cagarro de juego o un piano ¿Qué más Ramón? Ay. ¿Cuál, es Propagation, ¿cuál Propagation Paradise Hotel Que hemos visto el trailer más de jugabilidad Que se ha retrasado a la primavera de 2023 Y este juego de zombies Pero parece que también será así más bueno, tranquilo iba a decir, pero la verdad es que se ve acción ahí Y coincido con los comentarios de que Espero que se pueda desactivar Eso, o sea, la, las ayudas Estas que se ven de las balas que te quedan Es que aún no sé, Lo han puesto en un sitio en la pistola Que, que, que te rompe la inversión, joder Sí, sí ya sí. No llevar un reloj, reloj o algo De la, de sé, la primera era. demo, primera versión cuando el tío Se instaló Unity la primera vez Y se quedó ahí eso No, yo tampoco, <ríe> no sé <ríe> Bueno, el juego tiene buena pinta ya ver Juanadev, los creadores de Ragnarö y de Propagation, aquella demo gratuita que sacaron y luego con el DLCs de cooperativo uh -huh. así que guay vale para pasar mi... el re... miedo parece como en ese hotel así como una especie de Resident Evil pero a saber ya veremos ya veremos el año que viene de este este o sea para que le, como, como he dicho de todo este es 2 sin PCVR y esto es lo que quería destacar de, de este evento que hizo Blizzard y ahora nos vamos a los Gain Awards y le damos la enhorabuena a Moss Libro 2 que ha ganado el premio compitiendo con After the Fall, Among Us, VR, Bonla y, y, y Remater 2. Yo, menos mal que no le han dado el premio al Among Us. Uber. Ya, no, yo, no sé, mal, también. También. yo también. Por Mejores eso. gráficos a Monjas. <risa> y la verdad es que estoy, estoy contento, pero eh, me, me da un poco de rabia porque yo hubiera preferido Red Matter. Pero bueno... Todos, yo Mater, creo bueno. que todos los... O la mayoría, sí, sí. Que es, Pero bueno... Pero igualmente es un juegazo el MOS 2, impresionante. Lo es, o sea, sí. Total. O sea, estoy ah, de acuerdo, sí, es verdad, es, es, es. Se no ha olvidado, Realmente. pero es verdad que, como dice John McLean. Que, que los semis le han dado hoy el premio a Madrid Noir así que enhorabuena sí lo yo ah, aquí para ah, el final bueno, bueno ah vale perdón perdón a ver, es que perdón. aquí no se nos pasa nada a veces se nos pasa pero a veces no. <risa> bueno lo hablamos a, bueno ya que lo has dicho lo pongo espérate sí, venga, pues ya estamos hablando de premios vale al Castillo Alejandro Castillo que estuvo aquí con nosotros hace unos iba a decir años ya no me acuerdo cuándo fue sí, <risa> sería 2021 lo ¿no? si supongo bueno, pues genial. La experiencia que era interactiva, no solo narrativa, ¿no? <risa> pues enhorabuena. Enhorabuena. Gente que pasa por el programa genial. le dan premios. Le dan premios. Claro, y se enteraron que, que, que había. Claro, ¿ha pasado por Real Virtual? Premio, premiado. Claro que sí. Pues por aquí tenemos premiado, o sea, de Red Matter 2, eh, Noir. Sí. Uf, o sea, bien, bien. Bien, bien. ¿Dónde estábamos? Sí, estábamos que lo, en los Gain Awards que, que hubo tres trailers Y entonces pues uno de ellos Es BMO, Que es lo ah, siguiente BMO, de, de Skydance Interactive Y como ellos dicen Desde Arcángel hasta The Walking Dead Han aprendido mucho a lo largo de todo este tiempo Ellos dicen en, hablan de 10 años pues Bueno, 10 años haciendo juegos Pero no de VR me imagino Porque no recuerdo más allá de Arcángel Atrás de cosas de ellos y de eso, que, que, que todos estos años sobre lo, han aprendido sobre los retos, los puntos fuertes de la VR. Y Pemuth es la culminación de una década de trabajo, bueno, de su experiencia, y está pensado para jugadores que quieren una experiencia profunda y completa, adaptada Uy. específicamente al medio. O sea, un juego de VR puro. Esperamos que los jugadores estén tan entusiasmados como nosotros con el lanzamiento del año que viene, porque llega el año que viene. Porque pues enseñen algo y, más. Y así estaríamos y mejor. Claro, en el, en el trailer cinemático, que, que lo ha puesto ya, no me he enterado. No, en el trailer cinemático no. se ven. Ponlo, <ríe> se ven la, la, lo que van a ser las mecánicas, ¿vale? O sea, no, esto no que en play real, pero sí que las mecánicas. Entonces, las mecánicas en sí es como ellos dicen: redefinimos el combate y lo hacemos brutalmente táctil, o sea, que, que, que vamos a poder ahí atacar y, y la IA va a ser más avanzada o se ha nivelado, como dicen, para el combate cuerpo a cuerpo. Le puedes agarrar. Entonces, los la, puntos es, el, le pega una la armadura y la técnica. La, o sea, la armadura, los puntos débiles y la técnica son importantes. La fuerza es clave, pero habrá que tener en cuenta también la conservación de la energía, pues ya que todo tiene un precio. También han perfeccionado las físicas en VR. Podremos escalar. Podremos utilizar un gancho para agarrarnos a través del, del mundo. Y todo esto, utilizar ventaja táctica del entorno para atacar sigilosamente también a los enemigos, que los enemigos, como vemos son humanos que como que se han vuelto locos, o sea, teníamos zombies teníamos infectados, pues ahora son locos <risa> pero Muy sí loco. y, y, y, los, y los colosales estos, los, los grandes que vemos ahí en el trailer ahora se ve este que sale ahora y, y en este nuevo mundo que sí yeah. lo que se canse tu avatar en VR a mí me parece poco inmersivo de hecho me rompe la inmersión, en los juegos donde lo he visto implementado que se te suelta el arma o, o vas corriendo y de repente corre menos porque supuestamente se, se cansa tu, tu personaje, a mí me fastidia la inmersión, la verdad es como que, no sé, me estoy moviendo yo, me podría usar mi propia estamina para darme más inmersividad no sé, pero el resto sí, me parece muy guay ya les están si te mueves con poniendo él es, problemas sí, y no claro. ha salido ni ni el tráiler <risa> ha salido que bueno, no, eh. no lo he visto bien solucionado en ningún sitio eso del cansancio es pues eso es, es, a mientras, un... te, mientras no te muevas así porque entonces es regachondeo <risa> un páramo asolado no. por la peste de un imperio antaño glorioso donde Nuestro, sus habitantes se han vuelto locos y las ciudades han caído en la ruina vale hombre, menos tú tiene muy buena pinta la idea o sea, porque esto sí. nos tenemos que hacer la idea esto es trailer cinemático no es gameplay real y, y, e, y el estudio que está detrás pues no va a ser una castaña vamos creo hmm. <risa> ojalá me equivoque eh, lo que pasa es pues que ahora... estos trailers cinemáticos mmm, no sé ojalá lo hayan lo hayan decidido porque luego el juego siga visualmente sea bastante impactante y tal pero si lo hacen y luego el juego es un cagarro es una decepción Pues o sea, 2 y pcvr es lo bueno y playstation VR ¿no? 2. O sea para, para todas las plataformas estafana. de las que estén cuando claro, salga. No queremos bueno, eh, de la... el hype ninguno que ya que, joder, que oye que, llevo, que vamos a cumplir 10 años el año que viene o sea que ya que ya es que, que, que somos gente ya con, con, con experiencia qué es eso de tener hype por algo que no que nada va a ser una mierda vemos va a ser una mierda y el <risa> que no que no que es el cinemático es mal y el ataque, a... Y, y el ataque a Titán va a ser también el ataque a a nada na. Así pues a poco los que hagan otros... bueno, a poco que hagan bueno, <risa> bueno, nos va a gustar. Vamos de menos a más, no de más a menos, como siempre, en los últimos 7, 8 años. Por favor, un poco de. Bueno, bueno ya nada. veremos, que el año que viene sabremos Eso. más de este juego Eso. para todas las plataformas. O sea, todas las plataformas de momento: Quest 2, apunta, PSVR y PlayStation Apunta mal, PlayStation VR 2. Apunta mal y apunta poco. Otro, venga, más, pues... otro, otro, otro cagarro. ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver? No, no este no va a ser un cagarro. Horizon, Carlos de Mountain, vimos ¿Buah. 30 segundos más del juego, donde vimos más enemigos de los que haremos frente. Este también va a ser malísimo. <risa> va a ser malísimo. <risa> este es el juego estrella de lanzamiento de Blitz, en mierda. Pero ahí pone de momento De momento, el único. PS5. O sea, el único me refiero de ellos así desarrollado. Sí. Mm esa es la cosa aquí si te muestran algo te esperas lo que te vas a encontrar luego en el juego pero en el otro tráiler aunque ponga que es cinemático y no sé qué no sé pues que va a haber un gancho Julio eso seguro <risa> okay. claro. y, y espadas sea. eso también <risa> bueno pues y aparte de este los cazofantasmas hemos visto sí. por fin el tráiler <coughs> con, con o sea, un tráiler real de un alfa o beta creo que alguna diría. Cámara, algunos ángulos de la cámara han sido ajustados para el trailer. Ya claro, sé? ya estamos sí, su tocando. Ya supongo que, que no puedes capturar directamente la cabeza ahí moviéndose así, sino que lo, lo o algo. Tienen que hacer una cosa en PlayStation VR2 y es mejorar el streaming para que los que viven del streaming y aquellos que son los divulgadores, o sea, los evangelizadores de todo esto, que se pongan el visor y no parece que le está dando una embolia ahí en directo, sino que como en Half-Life ¿no? Alex. Claro. En Alix tiene el modo el modo Mirror, eh, suaviza el movimiento de la cabeza para que puedas hacer la captura bien. O sea, lo que se ve en la pantalla de, de tu juego, de hecho, tiene varias opciones para que sea más o menos suavizado. Y eso, eso está muy guay porque no ves, Estabilizado. No ves el movimiento así. <risa> lo claro. que has... da un síncope ahí de tal. Podríamos llamarlos Bajona Virtual. Vamos a crear el canal que se llame Bajona Virtual. Bajona Virtual. Todos los juegos de primeras, un 2. Todos Y ahí ya veremos Pero expectativas Tres y medio Ese Pues el último tráiler Cazafantasmas eh, Rise of the Ghost Lord Que ya este tráiler <risa> Que llegará a Quest 2 ya a Playstation VR 2 En 2023 Y este lo conocimos en el en el, en el Gaming Showcase Que fue lo último que salió Pues nosotros Cooperativo para cuatro jugadores Seremos los Cazafantasmas ¿A quién vas a llamar? A ti Ahí a está. Tengo que buscar los No van a zumbar ¿eh? si este sí, voy a quitar, voy a quitar el vídeo, O sea, voy a quitar la música porque no van para, a. Para las pipas que podemos pagarnos. ¿sabes? Qué pipa, <risa> qué pipa. Ya, ni, ni eso. No, eh, bueno, verdad. Es verdad. Es que esta música nos, nos clavan. Pero bueno, estáis viendo que eh, otro cartel que dice prealfa y que ha sido que sí, este sea Alpha este Gameplay, sí. pero ya vemos cómo es. O sea, ya sí. hacemos la idea de cómo es. Cuatro Con las trampas, el medidor de... ¿Cuatro polígonos y medio? Eh, ¿O cinco? Tu Bien. equipo de protones, ahí. Bueno. A ver, este cooperativo, ya eso hace que el juego ya sea mejor. Sí. <risa> ya sabéis, hasta el, hasta cuatro cajas en cooperativo y gráfico simple también mola. Mm. Es que no digo que este sea cuatro cajas de... O sea, cuatro polígonos, me refiero. No, pero que no pasa nada, que puede ser, puede ser pero este, este decíamos el otro día que tenía estética como de Fortnite es muy típico pero la verdad no se ve mal la gente se sigue poniendo se sigue sobreexcitando cada vez que, que miran hay un archivo sí. de Fortnite que dice que tiene VR, es que ha salido esta semana otra vez y ha salido el Team Sinui diciendo vosotros sois idiotas no vamos a hacer VR el juego ese. Pero la gente no, la gente sigue diciendo, pero es que sale aquí, sale VR aquí, mira, lo leo y pone VR. Eh, el, el, el swing se aparte la caja. A eh, tiene buena pinta el juego. Y sí. me, me tiene que molar, creo. Mm, sí, yo creo que me gustaría probado. que gráficamente. Me gustaría mejores gráficos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuanto más lo vivimos? veo, menos me llama la atención. Pero bien. vale, vale. Nada. Este tiene pinta de un 4 y medio. 3, 4. 3, 4. Para jugar con los amigos, seguro te lo pasas bien. Y tiene ahí cosas mecánicas distintas, supongo, en cada en cada enemigo, que eso también lo hace más interesante. No cruzar los rayos. De, no cruzar los rayos. Nunca los rayos. <risa> nunca. Ni en el baño. Que, mmm, ya está, ¿no? Pues ya está la comunidad. Sí. Es verdad. La comunidad, lo más leído esta semana en, en Real o Virtual ha sido que ¿Me lo dejas? Bueno, MetaQuest, mejoras en la app y el móvil Le despliegue de la 47 Que por supuesto a alguno no le ha sentado muy bien Y se ha liado un poquito más Como siempre eh, Calendario de diciembre con novedades para MetaQuest Vale, pues ya, ya lo sabéis Y los mandos, MetaQuest Ya están a la venta Y eso que seguramente a partir de ahora A partir de mañana os empezarán a llegar de Amazon Todas las compras que habéis hecho De los Quest Pro ¿Y el comentario y positivo de la semana el comentario positivo de la semana tecnología impresionante, tracking inside out sin oclusiones, quien lo hubiera dicho hace solo unos años, y se ha quedado ahí y no ha dicho, a ese precio lo va a comprar tu prima ni <risa> ya nos están sablando ni, joder oye, ¿Mm? pues eh, no, me, no podemos eh, tener no más positivo. Sí, ah, sí. pues has tenido que buscar sí has tenido que... <risa> Hasta aquí hemos llegado esta semana Oye, pues ahora y... ¿Cómo se nota cuando vienes tú? Hora bueno, Casi hora y media ¿verdad? Bueno, yo pensaba que íbamos a llegar a la hora y media No sé sea, a la y media, pero a la, a la hora y media Íbamos bien, pero claro había ahí. Eh, Hay que reflexionar, ya sabéis que aquí en Radio Virtual Reflexionamos un poquito, tampoco mucho Oye, si no hubiera estado Ramón yo, Tengo dos temas ahí que podríamos habernos tirado Solo con la pero chica no sentada vea, en, vea, el, para... en el lavabo Podríamos no. habernos tirado hora y media Yo lo dejo ahí el... Bueno, pues muchísimas gracias Robianos por venir, por pasar la noche De los domingos con nosotros Ya os avisamos que la semana que viene, el domingo, será el último Programa de este 2022 Antes de que llegue el 2023 Porque no vamos a hacer programa el día de Navidad yo creo que somos todos familia Pero no nos tenemos muy vistos Darle, sacar al perro sí, eh. Y el de año nuevo, pues tampoco Así que ya nos veremos después Pero esta semana, el martes y el jueves Habrá cosas, ¿no? Bueno, yo el martes no voy a estar Porque estoy en, en Málaga hablando de... El, de el martes seguro, el martes seguro que habrá vale. algo Sí, es verdad Y luego ya está Y el domingo hacemos un repaso De lo que ha sido el año eh, de, dónde, de dónde venimos Dónde estamos Dónde vamos dónde. Eso es, dónde <ríe> nos quiere llevar en el 2023 Muchísimas gracias a todos. Vosotros, los Robianos, nos vemos de aquí a unos días. Un abrazo a todos. Poneros el visor, poneros horas. el visor y utilizarlo. Y decir a la gente lo que mola, la VR. Esas cosas. Hasta luego. <risa>